Pues sí, sí señor, las PSVR2 molan y molan mucho y con esto muchas gracias por venir adiós, gracias Ramón por pasarte un abrazo, hasta luego Pues sí que ya está que ya está aquí, que ya lo tenemos que esto que los tambores que sonaban pues resulta que no eran los tambores que venían resulta que era otra cosa Resulta que era, que era toda esta gente que estaba aquí, ¡eh, lo queremos! ¿no? Eso es, eso es, o, o por lo menos, lo que esperamos. Se nos nota contentos, se nos nota por primera vez en mucho tiempo, eh, aquí fluye algo que no es eh, una bueno. mirada crítica, no solo crítica, o no. O sí, a la mierda, sí, o, o corto hype y, y, y fuera. <risa> que sí, que sí, o sea, como ha empezado tú, es como concluyes también el análisis, y efectivamente. Eh, bueno, sí. yo, yo, yo soy todavía ajeno, que no todavía no he tenido el placer, pero lo tendrás. Lo tendrás. Lo cantaré, lo, lo cantaré también. Lo tendrás. Bueno, Robianos, muy buenas a, a todos por venir. Gracias a todos los que os habéis leído la review que hemos hecho con tanto cariño y tanto esfuerzo. Menos mal que sale un visor cada cuatro meses o cada cinco meses porque este ritmo de reviews es, es inviable. Sin es viable. Esto tiene más horas. Esto es como ir dándole con el cincel ahí, pa, pa, pa, pa, pa, y te puedes tirar horas y horas y horas, porque siempre hay algo más interesante. Siempre se te ha olvidado al contar algo, y cuando ya lo tienes todo, se lo pasas a Ramón, y Ramón dice: Se te ha olvidado contar, y digo, ¡strad! ¡que se me ha olvidado contar! Y entonces empezamos otra vez, y le ponemos a dar vueltas y vueltas, hasta que sale algo, que bueno, eh, como ha puesto alguien ahí, muchas gracias por la review, pero me he enterado de casi nada. Es un planteamiento. Oye, interesante. No, no, es cierto que nosotros no lo escribimos para, para recién llegados ni primerizos. Por eso es real o virtual. Perdonad a aquellos los que acabáis de llegar y no nos conocéis. Esto va de otra cosa. Esto va de mirar con lupa lo que podamos y hasta donde dejemos. Que por cierto me ha parecido súper raro. No sé si te ha parecido Ramón y a vosotros Roviano, súper raro. Que hagan o que no permitan que nosotros toquemos. Y sin embargo ellos se hagan dos vídeos de desmontaje entero ah, bueno. de, sí, de no, sus no cables. O sea. No me lo esperaba. De hecho, Pero... eh, no bueno, o sea, es una de las cosas que te dicen, no, no abras, no abras los cascos, ni los mandos, ni nada, ¿no? Eh, que ya lo vamos no. a hacer nosotros, ¿no? Es lo que le ha faltado de sí. Ah, <ríe> Pero bueno. Pues eh... Bueno, cosa que nos ha venido bien, porque ya sabéis que a nosotros nos gusta desmontarlo y buscarle las tripas y ver qué productos, qué chips, qué pantallas, qué, qué, qué yo qué sé, cualquier cosa tiene dentro, pues ya lo han hecho por nosotros. Eso sí, se han cuidado mucho de tapar los códigos de serie de muchas cosas y se han cuidado de no enseñar más allá de la patita de lo que querían enseñar. Para algunos es más que suficiente, sí. pero a mí me toca las narices. Me toca las narices. Como dice, como dice Sello, hicieron algo parecido con PlayStation 5. A mí me suena que también, que también la desmontaron en su momento. Sí, mm -hmm. sí, puede ser. Bueno, vale. Que lo hagan, que nos dejen verlo. Menos mal que nos dejen verlo. Y sobre todo que nos dejen utilizarlo, ya que el nuestro no podemos casi ni, ni, ni ponernoslo. No hay que cuidarlo ahí y, re, y reverenciarlo. Bueno, claro, claro. Todavía no podemos hacer directo jugando, o sea que eso está a la espera. Claro. Esto va, ya sabéis que va por pasos Por pasos, que no os podemos decir cuáles Pero bueno, el más importante Para nosotros, el crucial, el que queríamos llegar Era el día de hoy Donde se abrían las compuertas Y todos ya podíamos empezar a decir Lo que nos ha parecido el visor llevábamos una semana con él, diciendo Joder, es que me muero ya por, por contar Estabais vosotros ahí, eso con los tambores, que queremos saber?, que queremos saber?, y nosotros, ¿qué le decimos?, ¿qué le decimos?, si no podemos decir nada, si, bueno, enseñar una caja, la caja famosa. Bueno, hoy tenemos mucho más que una caja, hoy ya tenemos el visor, tenemos la review, y como todas las reviews que intentamos hacer en real o virtual, no se quedan en la review tal cual, sino que aprovechamos para meter temas, que alguno de vosotros, eh, si, sois, si venís de lejos con, con, con, con estas reviews, sabéis que todas las reviews hay algo en particular donde se estira un poco más que en otras y esta vez le ha tocado al cable USB ¿Vale? igual que en otras es la pantalla o igual que en otras eh, son las lentes en esta yo creo que hemos estirado un poquito más la parte de USB-C porque eh, había mucha confusión y nos apetecía meternos un poco más de lo, que, de lo que normalmente nos metemos para saber qué fue de Virtual Link para saber por qué los cables USB-C y por qué los Display Links y, y todo este rollo esta tarde lo vamos a hacer. Aunque se llame Express el programa... <risa> No lo vamos a sí. decir, ¿no? No claro, lo vamos sí. a decir. Que, que sea lo que tenga que ser hasta el punto, claro. Hombre, a ver, a ver. No pues, vamos a hacer pues, aquí Yo trabajo mañana. Claro, claro. No puedo llamar diciendo que no voy porque estoy en directo. Mira, ponerme a las 7 de la mañana que sigo va. No, esto va a durar lo que tenga que durar, pero bueno, vamos a hacer un pequeño guión. Sobre todo vamos a escuchar, vamos a ver qué preguntas hacéis y vamos a ver si podemos contestarlas. Alguna todavía no la podremos contestar. Supongo, no sé lo que queráis. Como, como esa que acabas de decir, pues yo creo ¿Cuál? que no tengo tiempo de mirar. Porque han hecho medios generalistas, ¿no? Ah, Sobre que todo? han hecho medios generalistas. Pues no, tampoco hemos querido mirar. Eh, yo he querido, eh, sí que es verdad que la que miré la primera fue la de vida extra, y cuando vi que le llamaba cacharrito, uh, paré de leer y dije, me parece que me voy a ir sofocando. Según lo iba leyendo, vale, por encima, he leído también por encima alguna otra. Todas son, todas parecen coincidir en lo mismo. Es un buen equipo, es un buen salto. No saben compararlo con otro más que con el PSVR1 o con o con Quest 2. Que bueno, pues eh, ya salgo. No tienen muy claro muchos conceptos, pero tiran para adelante porque es gente que son profesionales del, de esto, del periodismo, y les queda un artículo bonito, justo y ya está. Veremos, veremos que la gente ¿qué, qué caso les hace, porque esa gente de verdad, esos periodistas generalistas son los que hacen tracción, son los que tiran de verdad a la gente a las tiendas o no. Que nosotros nos vengamos arriba en las conclusiones, nos mueve a cinco de nosotros, o siete. El resto, pues, eh, veremos qué hacen los claro, canales. Está ya por el punto dulce y te digo, vamos primero a cada parte. Pero vamos al punto preguntar? dulce. ¿Quién coño ha preguntado por el punto dulce? O sea, Aquí no se dice bueno, el punto dulce. Ha puesto llevos he dicho yo el punto dulce. Vale, menos mal. Bueno, bueno, sí, punto dulce, puesto al final. Sí. Venga, pues vamos, si queréis y si os apetece, vamos a dar esta tarde una vuelta a la review. Despacito, nos paramos en los puntos que no entendamos o que no estén muy claros, los intentamos eh, resolver. Y si vemos que no podemos resolverlo, se queda en el buzón de ruegos y consultas que y haremos el resto de la semana. Porque esto no acaba aquí, no, no desaparecen las PSVR. Por favor, tienen que durar cinco años. No y, sé si está de broma o por, eh, Pregunta Pax1 ¿Lleva DisplayPort? <risa> Estamos graciosos esta tarde ¿eh? Estamos graciosos eh, o, la, o la pregunta en serio no Pero no, no lleva DisplayPort Bueno, eh, si va la pregunta en serio Creo que te has equivocado, canal Si va la pregunta en recochineo Has dado de clavo, efectivamente Lleva cuatro DisplayPort Dos por ojo Vamos allá, si queréis. Vamos a meternos ya en, en harina y vamos a empezar con, con, con las cosas. ¿Cómo empieza la review? Y esto viene a, a, a deciros algo que era muy evidente, que lo hablamos el otro día. Va a ser muy rapidito esto, pero el, veis ahí abajo, que parece que lo está sosteniendo incluso con su mano Carmack. ahí está el visor con el que empezó todo esto de, de Sony metiéndose en, en, en, en, el, en... Esto no era VR, pero vamos, era el, el HMZ, el T1. Bueno, con esto lo, lo, lo saco a relucir porque es la misma crítica que le han hecho al HMT, este T1 que al, la misma crítica generalista que se le está haciendo al visor, que tiene cable. O sea, han pasado 11 años desde que salía el, el visor y... Y, y solo decir ahí también que, que, bueno, cuando analizamos PlayStation VR 1 también hicimos mención a, a que Sony ya tenía visor Tron o Glass Tron, que eran visores de la década de los 90 también, y, y que incluso uno de ellos era compatible con, con su consola anterior, la PlayStation 2. O sea, la eh, web de sí, sí, sí. generaciones, ¿no? Bueno, pues eso. El, o sea, que el... Sony, Sony tiene experiencia en esto, claro. no es tan, No está tan lejos del diseño de... Del diseño de las, de las PSVR, ¿vale? O sea, eh, tiene, tiene ahí un toquecillo Sony, ahí de blanco-negro mezclándolo, o sea que no... Eh, que... Bueno, yo no, como no estoy leyendo muchos comentarios y si veo que te ríes mucho es que nos están poniendo verdes. Bueno, ah, el, el, el tema, el tema, que, que sí, que decían de Birch y todos estos que, le, que se suben arriba con lo VR, dicen que tenía cable, ¿por qué tiene cable? ¿Por qué tiene cable? Digo, pues, claro, en su momento, hace 11 años, dirían, pues porque, porque no existe otra cosa. Ahora sí existe, pero de otra manera. Y esta tarde lo vamos a ver. El caso es que de aquí empiezan a darle con el cincel también, ellos, pa, pa, pa, pa, y empiezan a currarse lo que... Con el tiempo ha sido PSVR2. PSVR2 viene en su caja, que ya lo hablamos el otro día, con los cascos, con los mandos, con dos cables, o sea, perdona, con un cable y dos cinchas para las manitas. Se nos quedaban cortos los cables, a algunos de vosotros le ha parecido estupendo que solo venga un cable, no le ha parecido tan grave, pese a costar los 600 euros que cuesta. Ya te podían haber metido dos cables larguitos para poder cargar los mandos Los mandos se cargan con cualquier cable, es un cable USB-C normal de carga De hecho luego hablaremos de la carga y de los tiempos de carga ¿Y qué más? El cable de 4 metros y pico que tiene el... Sí, sí, como te dice el chat. recordemos que la caja sirve para guardar el visor Y recordemos que la caja sirve para guardar el visor Porque Que eso es algo que no deberíamos perder nunca de vista no tirar las cajas, porque sirve para guardar en ellas cosas. Y si tenéis un gato, sirve para que el gato se meta en él y haga de ella su caja. Es lo que ha hecho el mío en la caja de PSVR. Luego, Hugo, cuando te pase las PSVR, va a oler a gato aquello, como que tira para atrás. Bueno, el, las cosas. Así vienen. Un visor grande, enorme, que era el, el PlayStation VR 1. Bueno, se convierte en la época. O sea, la... Sí. Se convierte en otro pedazo de cacharro, que es el PSVR2. Pequeño no es, no decidieron. Le quitan lo de arriba. Le, le quitan lo de, de arriba, sí, sí. Pero se queda en lo que es, que es grande. es grande. Lo que pasa es que esta gente, como lo hace muy liviano, y el plástico es muy liviano porque se dobla. O sea, esto parece que no, pero esto sí, si, si aprietas, se mete para adentro. O sea, es es está, es chapa. Es todo chapa lo que pasa es que no es, no es todo chapa pero es verdad que, que luego hemos visto en los vídeos que es enorme ¿no? lo que tiene de tecnología dentro espera mm. que se me va que, se me va, se, se, que no veas tú pa, la cantidad de cosas que tengo aquí vale, entonces sí, el otro día que, que la consola PlayStation 5 a lo que hablabas de los cables de carga de los mandos, Y ¿no? nos lo decían en un comentario también, sí. que con el DualSense ya tienes un cable de carga, entonces ya tendrías dos, ¿no? O sea, bueno, lo normal es que no cargues las tres cosas a la vez, ¿no? Los dos controladores y el, y el mando. ¿Esa es ¿Pues la excusa? Pues me parece la excusa más barata que ha dado. No, sí, no me porque ya lo tienes que tener porque te has comprado la consola, o sea que... No claro, sí. claro, claro y adaptadores el corriente y seguramente tengas unos cascos en casa, pero en realidad te dan ellos unos. O sea, siempre va a haber una excusa que puedas decir para no meter algo en la caja. Que estamos hablando de dinero, ¿eh? No estamos hablando de que esto les... O sea, de dinero. Por ahorrarse 10 centimillos, pues tienes que estar rebujando por los cajones si tienes USB-C. O comprarte el, el dock de carga de los mandos, me refiero. Joder, pues sí que hemos pasado de un cable de 5 euros a los 30 y pico, 40 que debe costar a la base. O sea, y que haya un término intermedio y es que te regalen el cable. No nos pongamos pesados con el cable, da lo mismo. Bueno, eh, una nueva... Una nueva real una new real la nueva realidad que llega que aquí también se vinieron muy arriba ellos decían porque estas cosas sirven para que luego los reviewers que no tienen mucha ganas de escribir cojan la caja y digan qué es lo que más eh, merece la pena de esto y digan innovación con el vr sense una nueva generación de juegos eh, quick setup y cutting edge performance o sea un rendimiento de última generación tú coges estas cuatro las pones le pones delante el grupo generalista de periodismo que sea y tienes hecha la review. ¿No? Para eso están las cajas estas. Para nosotros, esto nos decía, espérate un momento que aquí hay cosas que hablar. Vamos a empezar por el peso, si os parece. ¿Vale? El peso. Eh, esta foto que la, va, la vamos rellenando. Va a llega un momento que no, quepa en la pantalla. Porque claro, todo lo que nos cae por aquí lo pesamos, como la pescadería. Pero no sale, ¿no? Aquí. No, aquí o... no sale. No, aquí no vale. sale. Esto, todavía no sale. No sale. Esto es solo de referencia. 503 gramos es la squest. El cacharro está en 580, ¿no? 530, 580, no me acuerdo sí, sí, dónde está. O sea, el peso oficial es 560. 560, Entonces, sí, es, es, es, es el, sí, sí, sí, 560. Eh, es el peso que da, 560 está por encima de las Quest 2, está un poco por debajo de las Quest, está por encima, o sea, bastante, de hecho, por encima que las Go. O sea, que es un visor que a priori tú lo ves y dices, esto no pesa nada, porque lo coges y todo el mundo dice, esto no pesa, me han engañado manda un lobo o una cosa de estas, hinchable. Y no, realmente pesa lo que pesa. Porque cuando te lo pones, el reparto de pesos que ahora hablamos del diseño, lo hace tan bien, porque saben ellos dónde tiene que quedar el peso en la cabeza, que te da igual que pese lo que pesan los demás. Y encima, como este no tiene la batería delante, no tiene esas cosas que tiene Quest, no tiene esas cosas que tiene Pico, no tiene ese balanceo. Cuando giras la cabeza, está bastante más que a mí me molesta bastante está muy bien equilibrado sí, que, vamos que bien la batería adelante y tal pues hace que lo veis tú la inercia que pues sí, sí. mejor vale. vamos bien no mejor sí sí bueno los mandos a ver los mandos todos tienen pila o dos pilas o batería pues el aire no se mueven 127, 150 gramos, 149, 133, acordaros que los que tenía eh, pico 3 eran tal, eh, eran con el imán, el electroimán, eh, 161, 176, tenía, venía de, de esto de esto sí que tengo, eh, he sacado la foto, 168, o sea que está dentro de la gama alta de pesos que tienen los mandos. Vuelvo a repetir lo mismo que con el cacharro, que con el visor, el mando, es tan ligero en sus materiales que lo coges y parece que va a pesar muchísimo psicológicamente estás esperando un peso mayor en realidad no pesa casi nada o sea la batería pesa muy poquito y el, los halos son duros, porque es verdad que son duros no, lo, no creo que los se puedan romper demasiado fácil, ¿no? pero no pesan, con lo cual genial o sea que, que de momento vamos bien o sea Ramón que a ti esto es lo que te pone Sal, sí, sí, sí, o sea, con... bueno, eso es lo que dices tú Luego tiene que estar bien repartido Y, y, y que la ergonomía esté bien Bueno, los mandos Me preocupa menos, a menos que fuera un ladrillo Pero es que viendo 168 Y cuentos por ejemplo, 150 Pues ya sabes que Más o menos están igual o sea, que, que, que no va a haber ningún problema Quiere decir que Milagros no hace nadie Salvo Pimax Para bien o para mal entonces eh, los milagros no existen en técnica y si los visores, la pantalla, el ventilador, los disipadores, las cosas son lo que pesan, pesarán lo que tenga que pesar y los mandos pesarán lo que tenga que pesar y si veis están todos en la línea, no ha sacado nadie un, un mando que pese 10 gramos y por supuesto nadie ha pesado uno que pese un kilo y medio. Vale, pero en visores parecido igual. Están todos, porque utilizan todos la misma, parecida, misma tecnología. Nadie ha pegado un salto de, de, de, de, en 10 generaciones. ¿no? Claro, lleva en este caso el tracking por infrarrojo, lo lleva en el aro, como bien sabéis con sí, el. Sí, ahora vamos a hablar de ello. Los materiales. Aquí empieza uno de los, para mí, eh, uno de los contras que tiene este visor. Entender que cuando hablamos contras hablamos en general, ¿eh? yo no estamos diciendo eh, por esto no os lo compréis. No, esto a algunas de las personas puede ser que os llegue a, yo qué sé, a sentirlo, a molestar, a que os parezca mejor otra solución. Esto no se trata de, de tirar por la borda todo el visor solo por esto. Pero, pero el material que tenéis a la derecha era un material bastante interesante, era un material en una espuma, no sé si era como le llamaba en esto, lo de las almohadas que las que doblas y se quedan ahí la... no ¿puedes ver? apretarlo, va a ver cómo de blando ¿Sí? es en directo El... pero en grande, ponte en grande es que si no, no eh, bueno, parece parece, blando, o sea que no parece muy rígido en la cuestión, ¿no? no, no, espérate a ver si, sí, mira es que la foto parece ahí un plasticazo duro. Pero no, no, no, no, no, no, no, para nada. Para nada. A para ver si consigo es... que se vea. Mirad. O sea, esto es. Sí, De aparentemente hecho... no, no. Pero sí que es verdad que, que, que a la larga, puesto que lo comentas tú en el review, parece que. Es que, que puedes decir. O sea, que se nota que, que en PlayStation VR uno podía ser más cómodo, ¿no? Eh... era más cómodo. Completamente. Completamente, completamente de acuerdo A ver, esto es, es, es, es un problema mmm, Casi casi Irrisorio Hasta que lo empiezas a notar ¿Y cuándo lo empiezas a notar? Cuando ocurren estas cosas Cuando tú coges y, lo, y te lo pones en la cabeza ¿Veis que se crean unas líneas verticales Por debajo a la, a la, a la, a Al apretar la presión, Con la presión lo he marcado con líneas discontinuas, esos puntitos, pero yo creo que se deja ver. Veis, si, si veis la luz, la luz no va, no hay un degradado perfecto, sino que hay, vuelve, vuelve, vuelve, hay como unas aletas. Bien, esas aletas, que no sabíamos lo que era, cuando esta gente ha desmontado todo el visor, no queríamos cargárnoslo, hemos descubierto que en realidad es verdad la sensación que teníamos que estaba opaca, o sea, que era... Que era eh, vacía que estaba vacía por dentro que no tenía ningún material con lo cual crea unas burbujas de aire que es lo primero que te das cuenta cuando te lo pones dices aquí hay algo más aquí hay algo más aquí hay unas figuras aquí hay una especie como de ritmo que te está dando en la frente El... ya os digo algunos de vosotros lo notaréis otros de vosotros no lo notaréis genial y si tiene eh... claro si no tienes pelo como yo pues lo notan más Dime. Ergonómicamente comparando con otros visores para que la gente se haga una idea, bueno, de PlayStation VR1 ya has dicho que parece que era era mejor, sí que sigue siendo, que sí que sí, o sea que era mejor. Era el rey Pero, y es el rey. Y comparando con, con Pico 4, por ejemplo, que lleva su solución de diadema de serie, ¿cómo lo ve? Bueno, a mí es que siempre me va, si, si, no, si, eh. a ver, siempre a mí siempre me, me gusta mucho más este visor por eh, que ahora lo vamos a hablar por la razón del facial, ¿vale? No es tanto donde caiga el peso, que es muy importante, sino qué hace cuando el visor toca tu cara. Entonces, eh, todo el peso reposa en la frente y es tan sutil. La goma, porque la goma es tan blandita, maleable, es tan sutil cómo te cierra que en ningún momento piensas que hay nada que te esté apretando. Es importante también por el tema de las narices, que no es moco de pavo, o sea, tú le pones a alguien la nariz, o sea, el, el, el facial, y normalmente, tanto en pico como en quest, y os pasará con los familiares, con los amigos, con toda la gente que se lo ponéis, tú le pones el visor y hay un momento en el que empiezas a rascarte la nariz. ¿No? Porque te pica, no estás acostumbrado, y entonces haces así, te ha dado en un poro, en algún pelillo, eh, ¿no? Esto, a toda la gente que se lo ha puesto, me ha dicho... Que no le molestaba la nariz. Y es un y es un gran adelanto. O sea, que todas estas cosas son son, son pequeños adelantos que hacen un gran adelanto al final, que es la, la resistencia de la gente a ponérselo. Yo ¿Vale? que, creo que es importante que, que para un visor que tiene tracking ocular, que no tenga expresión en las mejillas de la cara, porque es que si no, no puedes guiñar el ojo bien, me refiero. O sea, no sé bueno. tú, pero por lo menos para apuntar en juego, ahí me pasa, yo te lo digo en serio. O sea, me pasa que, que si lo tienes muy apretado, ¿sabes? Tú, tú cierras los ojos, cuando vas a disparar y con el arco cierras el ojo así como si fuera... Depende del juego, si es un juego de francotirador pues a lo mejor... Se... De, no es lo mismo. <risa> yo me con la vida Pero real no, no, que, que, Bueno, como Quest ¿Qué? Pro en teoría no, no toca tampoco... ¿eh? Es, es, parecido a, es parecido a Quest Pro yo creo que esta gente de Sony tiene algo más de, de capacidad eh, porque vamos a ver, esto es lo que hablábamos y en, en, en la review, que lo estáis, estáis viendo aquí, el por qué tiene dos cubre narices, porque tiene dos eh, aletas de para aislarnos, por, por esto, por esto, porque tenemos millones de caras distintas y porque hay muchas etnias diferentes y cada uno tenemos nuestra fisionomía. Entonces, claro, hacer un visor, uno, que quepa a los orientales, a los europeos, a los americanos, a los africanos, a los indios... es Tarea titánica, o sea, es tarea de haber hecho millones y millones de pruebas o cientos de pruebas con un montón de gente distinta a ver cuál es la que mejor, mejor cuadra. Por eso, a mí esta, esta solución me parece muy interesante, ¿no? Es la más interesante de todas, que es hagamos algo tú súper liviano, super liviano. Antes has hablado de la inercia y tal, el que no tenga esa, ese punto de apoyo ahí, ¿no? Que es ligero, Sí. supongo que no has notado nada. De movimiento rápido como decían, nada de problemas, ¿no? Porque al final como no pesa mucho como, no, no para pues, nada te sujeto por, por o sea no para nada porque la la diadema que ahora vamos a hablar de, de la diadema eh, la diadema eh, te sujeta con muchísima no fuerza digo rigidez vale o sea esta diadema de aquí cuando tú haces así Sí, esto que me, es me gustaba en el vídeo pues se pone el tío a hacer así, se tenía que haber cargado yo creo que ha roto un par en el vídeo y le han tenido que dar eh, bueno, pues esto se agarra bien se aprieta bien la cabeza contra la goma y no molesta, no hace esa presión, o sea, no terminas que parece que te va a dar un coágulo aquí y que va a poner Ni explotar. se te mueva para que te hagas ah, Eso, eso que, está... Para que no se le pueda ir la, la calibración tampoco. No, no, luego hablamos, luego de hablamos del tracking, luego sí, hablamos sí. que tiene que tiene su miga. A ver, el botoncito de marras, el botoncito y la rueda. Todos los que hayáis tenido PSVR-1, estoy convencido que la primera vez que os lo pusisteis no tocasteis la rueda... A no ser que os leáis las instrucciones, que no se las le Lo nadie. bueno es que te lo explica cuando lo instalas. Pero ¿quién ve eso? Yo, tú, tú estás ahí con el hype, estás mirando a todos lados. Tiene aberraciones, ¿no, tío? Y, y no te pones a ver que hay que ponérselo así y tal. Yo te digo que a las cuatro personas, que aman, no, es que no quise querer, decirle nada, porque sabía que este tema es, es controvertido. Digo, no le voy a decir nada. Toma el visor. Y lo cogieron y empezaron... Y hacer así, y que no me cabe. Y entonces empiezas a tirar hacia abajo y empiezas a hacer los mofletes así y dices, no, no, espera, espera, que tiene una rueda. Y, ¡Joder! No, no, no te llega a dejar marcas, ¿verdad? Lo que no. era el espacial que has hablado hace un momento, ¿no? Que estás no, dejando deja... pero... O no dejaba, sonar, no, tampoco dejaba nada, era... no deja marcas gracias a este botón que tiene Este botón que tiene, tú le das Una vez que ya te has colocado el visor en la cabeza En la frente a lo mejor te puede dejar alguna marca No, no porque es, eh, luego es muy ancho Es muy ancho y no creo que esas rayas Pero a una a marca ligera me refiero Algo que no da, sabes que pues, como pues, si es de la De, de, de, de... Sí, sí, pero lo me que nos no pasaba no La típica Oculus Face <risa> Ya lo entiendes pero no. Ni no. La no, tenés, no, no, no, que... no. Que no, que no, que no, que no, bueno el botón el botón te permite modificar una cosa que se llama el eye relief el eye relief es lo que se llama en óptica al espacio que hay entre las lentes y tu ojo ese espacio es modulable tú le aprietas, lo sacas, lo aprietas, lo vuelves a meter y ya a gusto del consumidor es verdad que los que tenemos este hueso occipital esta cosa que está aquí eh, muy, un poco más salido le choca con las copas de la lente y se manchan entonces, porque como te lo puedes apretar hasta el final, porque los chinos son como una pared, claro, pues yo no, yo, yo tengo hueso. Entonces, ese hueso a mí me, me choca con las lentes, pero por suerte tenemos ese botón que lo sacas y lo metes. Igual que si tienes gafas más gruesas, menos gruesas, o sea, que que Sony sabe lo que se hace cuando hace un, diseña un visor para tantísima gente. Le da mil opciones y eso es muy, muy de agradecer. Esto no es las Quest, esto no es Pico Que van como más Lo diseñadas tiene eh, Lo tiene Riff también Lo tiene Riff Bueno, la, pero no, no, no, no, la la, la, sí, no, no Riff era una cagadilla O sea, Riff el botón ese no valía más que nada Para asustarte con el muelle ese que botón hacía está, A mí no me vaya bien O sea, Pero bueno eh. nada, pero Ahí me tiró en la pata Viendo las características Del visor eh, Estuvimos buscando el IPD, porque claro, ahora vamos a hablar De, de dónde cae el IPD donde cae cuando te pones el visor, ¿vale? Que ya hay... ¿Alguna pregunta más sobre la ergonomía? ¿Alguna pregunta más sobre...? Bueno, aquí, al, al hacer movimientos bruscos en el eje vertical, como agacharse de golpe, sigue firme en la cara. O sea, no sé si te habrás tirado en plan al suelo de golpe o cosas. A ver, no me he desmayado. Eh, sí que has sentido con la cabeza alguna vez y no he tenido ningún problema. Es que no. A ver, estamos estamos hablando de un equipo que vale, o sea, que vale, de un equipo que, que son 500 gramos metidos en la cabeza, es como una gorra. Pues seguramente, si haces algún movimiento que no que es un poco más extremo, se termine moviendo. Pero esto yo creo que es sentido común. Vale, pero, pero, el uso, pero, o sea, es, lo que podemos decir es el uso natural del visor en los juegos que hemos jugado no ha supuesto ninguna merma en, eh, en la movilidad, ni eh, se ha movido para mal, ni... ni no. o sea, ha estado correcto, ha estado correcto. Si no, dar lo habríamos calor, puesto en la... Cuando haga calor, calor verano, es fresquito, no es ¿eh? Fresquito. Es fresquito. Es fresquito, porque la goma esa es fresquita. Claro, yo no... Hombre, si lo dejas al sol o el sol te pega en la goma esa, a lo mejor se te derrite y te has pegado aquí. Pero claro, eh, puf, la y hay sola, que sacarte luego no, una... Como le da las lentes, os cargáis las pantallas. No, a ver, si le da las lentes, fuera hacemos esa campaña de real virtual todos los veranos de cuida eh, tu visor pero claro, esto no es o sea, tampoco Quiero decir, que no hace ventosa o sea, que, que es fresquito o sea, que pasa el aire y sobre todo, luego hablamos de la disipación que no se escucha el ventilador y el aire que hace el, el, el, no, no se cuela por ningún componente como le pasa a Pico o le pasa a Barrio que hay un poco de aire a veces que parece que te está dando ahí en, en los ojillos y queda medio raro porque además se te secan entonces por ese lado bien hablamos del IPD un segundo porque el IPD aquí va a haber controversia el, el IPD no te lo dan en ningún momento en ningún documento que Sony haya publicado hemos visto que hayan liberado el rango el rango no dice sí. el rango de IPDs eh, déjame poner aquí eh, más o menos todos esto el creo. salto completo es enviar uno que aquí tenemos la rueda de ajuste y en vez de ser una pantalla hay dos pantallas y por eso podemos separarla para acomodarla perfectamente a cada, a cada distancia interpupilar de los ojos de cada usuario. Uh -huh. Venga, vamos a meternos campana de Gauss. Aquí estamos todos. Eh, ya sabéis que lo que hace Quest y lo que hacen otros fabricantes es se centran en el centro, nunca mejor dicho, y te hacen tres, o dos o cinco. ¿no? Ha salido un nuevo visor que tenía cinco posibilidades. luego El domingo hablamos de él. Pero eh, en este caso lo normal es que vaya de 54-53 a 73-74. Y eso es más o menos justo lo que hemos estado midiendo. ¿Cómo hemos medido esto? Como hacían los griegos con, cuando medían el diámetro de la Tierra a ojímetro si sabemos que el visor de aquí a aquí mide 14 centímetros y sabemos que las pantallas tienen el centro justo aquí y tomamos dos puntos de referencia nos sale que está más o menos entre 58 y 73 con lo cual daría daría para una gran masa de la campana estaríamos todos ahí dentro más o menos uh -huh yo de 53 para abajo o sea de 55 es que no salen los cálculos si de verdad mide eso lo que mide que en principio mide lo que mide porque lo hemos chequeado el, eh, el ajuste del, del IPD como va que no, con la rueda, va con una ruedecilla no, no, igualmente como te guían es que no, no, nada no, no. de ninguna de las maneras el, la única manera que te dicen ellos para el ajuste del IPD es esta pantalla de aquí la de la izquierda. O sea, que si ves si ve nítido o tal, ¿no? La de la izquierda. Más, están más preocupados de que el eye tracking caiga donde tiene que caer que en que sepas tú tu IPD. O sea, viviendo del mainstream, yo creo que es una de las cosas también que tiene Sony en la cabeza. Bueno, y el es... eye tracking debería saber decirte si lo tiene bien. Sí, o... pero no, no líes al usuario. O sea, el usuario fuera de real o virtual, tú le preguntas el IPD y te dice, ¿Eh? ¿IP qué? ¿Sabes? Entonces no hay necesidad ninguna de que le digas, tienes que estar en 64 o tienes que estar en... Nada, tú te lo pones, mueve la rueda, ¿lo ves bien? Vale, te lo valida el cacharro este que, que te tienes tus ojitos. Sale en verde, porque se pone, da una vueltecita así, ¡prim! sale verde, luego lo vemos, que creo que lo tengo en un vídeo. Y tira millas, no apliques nada a nadie. Entonces, bien, o sea, por ese lado, nada que reprochar, no le estás calentando la cabeza a nadie con cosas raras y sí con un muñequito que se mueve el visor y es muy gracioso. Entonces, bueno, más o menos, no, más o menos hace hace hace su función. Así que hasta que no saquen ellos el valor real, no lo vamos a saber, no lo vamos a saber. Hablando de la carcasa por fuera, ¿qué más cosas tiene? Además de las cuatro pantallas que, o sea, de las cuatro eh, cámaras que tiene, tres botoncitos, tres botoncitos justo en la parte de abajo. No me hace mucha gracia lo de la parte de abajo, no entiendo por qué lo han hecho abajo y no lo han hecho en un lateral o lo han hecho arriba, seguramente por el tema de cableado de cámaras o... Yo, X. ya me doy cuenta que cojo el visor por abajo por la izquierda, o sea que a mí en principio como mucho le daría el pass-through. Claro, pero es que ese vez. es un problema. Ahora, si lo haces también como lo hacen otros que lo ponen directamente encima de la patilla, como quest, o sea, como pico... Pues mal, porque lo coges también y mal. O sea, que a mí el mejor sitio donde lo suele poner es donde lo pone Quest. Un sitio que nunca lo vas a tocar por error y que cuando te pones el visor, tampoco. O sea, esto es... bueno el descendido, el descendido parece que está más... El descendido sí, está metido, tiene un ribete, está metido, un bezel, que, que se mete el botoncito y sobre todo tienes que mantenerlo apretado. Si quieres encenderlo y apagarlo, se mantiene apretado, te vibra la cabeza así un poquito, como que te anda un martillazo y, y la cosa ya empieza empieza a funcionar el micrófono el micrófono los micrófonos ¿Qué es eso ¿no? la pregunta te hacían son muy sensibles los botones pues ya han visto que el de encendido tienes que meterlo no. usado y el otro supongo será un hacen click, click. ¿no? o hacen clac más que clic. hacen clac es más es más baratillo no si os gustan los teclos mecánicos que a mí me gusta pues es un clac no <risa> o sea es un bueno, el pass-through El pass, el pass hace lo que hace, luego lo vamos a hablar El micrófono también hace, es que es una tontería El micrófono recoge la habitación No es un micrófono direccional, no es un micrófono De estos impresionantes La valierta es un micrófono Pues micrófono Y el encendido, que es encendido Yo habría hecho un micrófono estéreo Es verdad que a mí me hubiera gustado un, un micrófono estéreo Para recoger otro tipo O intentar hacer otro tipo de, de experiencias Pero no, no ha podido ser la parte de atrás, la parte de atrás es exactamente igual que la parte de delante con ese plástico, solo que tiene el mini jack de input y luego tiene el soporte donde le clavas el tema de los cachirulos, estos que están aquí flotando. Sí, a los auriculares. Eso es. Sí, sí. Entonces, la diagrama... Esto, si teníais, si teníais PlayStation VR, la versión 2, no PlayStation VR 2, sino de PlayStation VR 1, había dos modelos. El inicial, es el que tienes tu Oscar ahí. Y luego sacaron la revisión y que llevaba ya esto del audio que podían meter los auriculares, en el, como este. Uh -huh. Pues sí, efectivamente. Una vez que lo pones, eh, no lo sé. Yo, como hemos puesto en la review, aunque luego hablaremos de sonido, a mí no me convence en nada y me gustan más cerraditos. Mm, también es verdad que es un rollazo el tener que estar quitándote el visor con los pedazos gascos que tengo y tal. Pero bueno. Si te gusta el sonido. Debería sonar mejor que los altavoces. De, de, de depende, juego, ¿eh? Depende, bueno. porque el, el cajón de graves no es lo mismo. O sea, un conducto que sí que puede hacer resonar más y entrar en modos propios, bueno, cosa de acústica. Ya, y, que, de la y que sí Y sobre todo por, por el, el, el, la cantidad de aire que desplaza. No es lo mismo un cono, por eso el Twitter es muy chiquitito y, y el subwoofer muy grande. Tiene que desplazar más espacio de aire. Entonces, bueno. El tema de, de la refrigeración. Ha resultado engorroso el ponerte bro, los auriculares y tal para jugar. Nada. Supongo que no, porque lo llevas ahí colgando, ¿no? Un Nada, es tope guarro. Bueno, porque claro, no, no, o sea, yo entiendo que os ducháis muchas veces a lo largo del mes. Hombre, para, pero... para compartirlo con otra persona, pues tendrás es, que limpiarlo. Es un poco guarrete el, el, el, el tema, como se meten y son intra. Eh, Sí que se bueno, meten dentro sí, sí pues eh, sí vamos a hablar un momento del tema de los de los disipadores el calor hay que disiparlo y hay que disiparlo de alguna manera algunos le meten un disipador pasivo que no tiene ventilador otros como playstation 2 le mete el disipador en el centro con el disipador metálico que está ahí que sube a, bueno que sube hacia arriba y expulsa el aire por por encima bien hay otros que lo podrían pulsar para abajo otros que suenan un montón, ya hemos dicho. Barrio, que se te cuela por algún lado y parece que estás montando un moto. Eh, hay cosas que, que funcionan y yo creo que está bien diseñado. No pesa, es bastante liviano no y, y tampoco hace muchísimo ruido. Yo no lo escucho. Y mira que hemos estado echándole horas. No sé vosotros si, si de esto yo creo que no hay ninguna duda. ¿Se podía haber hecho mejor? Pues no lo sé. A lo mejor otros dos ventiladores eh, para las cámaras consumen mucho con lo cual disipan mucho calor y eso se ve luego en las calorímetros calorímetro calorime, de calorimetría calorí, calorífico en modo predator, o, o en modo predator. Sí, esa, es, esa es mi chica que se puso el visor y con lo cual su cara estaba calentita y el visor no tanto pero sí que se nota muchísimo donde estaba la, lo, el frescor ¿no? <ríe> que era la ventilación ¿no? Y las cámaras se notan muchísimo donde están los puntos de, de, que generan ese calor. En ningún momento este calor se refleja en el rostro y en ningún momento ese calor produce incomodidad o lo que tú crees. O sea cuando que, toca el casco después de uso se nota... No, no, porque como es un embellecedor, lo blanco es un embellecedor, o sea, toda la parte de, de delante todo esto es embellece. En realidad, si quitaras esto seguramente hay, habrá alguna pieza que esté bastante más caliente, claro. Pero bueno... Uh -huh. eh, de esto no hay ninguna, ninguna duda. Luego hablaremos del cable después, ¿vale? Para no, para no, no hablar sí, sí. del cable. ¿Qué queréis? ¿Pasamos a las lentes? ¿Ya hablamos un ratito de lentes? Venga, tú, tú ve como donde prefieras. No, estamos si siguiendo algo la review. Ve? Si alguno si de vosotros… el sí. soporte para otros cascos? ¿Tiene un jack? Puedes conectar los auriculares Eso es. que tú quieras. Si no te gusta lo de los INIAR, esto pues le pones lo que tú quieras. pero no tiene son altavoces, como tienen otros visores. No, eso no tiene. Altavoces no tiene. Y me, y me, pf, pf, iba a decir menos mal. O oh, no. Pregunta. Pregunta, para Oscar. ¿Se lo compraría? <ríe> Pero eso, eso ya es más de, del final, ¿no? <ríe> Qué poca paciencia tenéis, carajo. Aguantar ahí un momento, hombre. Aguantar. Pues sigue, sigue, sigue. Las luego, lentes. Luego... Las lentes, el caballo de batalla de todo visor, eh, la decisión más definitiva que puede tomar un fabricante, que es qué hago con las lentes, les pongo pancake, que es la última moda, o me quedo en las Fresnel, que es lo de antes. Bueno, estos PSVR Sony viene de unas lentes puras, que no tenían estos anillos, y de repente se sacan el Fresnel. Pero, y aquí viene el gran eh, avance, ellos dicen en una patente que estaban intentando corregir, ¿qué pasa con la luz? Cuando atraviesa el cristal, que se llama refractar, pues nada, atraviesa, cambia su ángulo y llega a tu ojo. Pero ¿qué pasaba cuando ese ángulo de luz entraba exactamente igual que el ángulo del anillo? Atravesaba justo donde está el anillo, que son esos sombreritos de arriba a la derecha que tenéis ahí, esos, esos puntiagudos. ¿no? ¿Qué ocurría ahí? Ocurrían cosas que no nos gustaban, como los glare, los rayos de Dios. La luz entraba ahí, empezaba a rebotar de una manera descontrolada que no nos gustaría que fuera así y terminaba expandiéndose o creando una mancha a lo largo de toda la lente. Eso teníamos que intentar corregirlo de alguna manera. ¿Qué ha dicho esta gente de Sony? Vamos a ponerle el sombrerito, vamos a tapizarla de un, pues de un material que refracte de una manera distinta para intentar minimizar que esa luz haga esos rebotes. Y sinceramente, lleve esto o no lo lleve, porque es imposible saberlo, lo han conseguido. Son las Fresnel que menor Glare tienen de todas las que hemos probado. Y estamos hablando, ojo, de una pantalla OLED con unos negros profundos, sobre blancos muy profundos. ¿eh? O sea que no. Glare tiene, porque es imposible que no tenga asiento Fresnel, pero no tienen unos latigazos enormes, unos derrapes de luz enormes. Están muy controlados y siempre alrededor de la figura de donde se genera. No tienes una doble eh, refracción, ¿no? como si la birrefracción esta que tienen eh, las pancakes a veces. Bueno, o sea que guay. Todo esto bueno, que, que a alguno le, le sonara a chino todo lo que hemos hablado. Que eh, termina en foco? mola, mola, se ve bien. Mirando a la lente de cerca tú no no notas diferencia con del normal. Eh, Entonces, eh pues no, no, se... no no tengo no no tengo un periscopio, <risa> o sea, no, te, no no no hemos no, no me podido meterle el microscopio ojo, ni, al nada, ojo no se nota. A ver, pero esto es, está, estamos hablando del, del orden de, de, de bueno, nanómetros, nada, o sea, <risa> ¿sabes? No no se ve, <risa> no se ve el sombrerito ahí como, como... <risa> bueno, el microscopio te hace falta. ¿eh? El microscopio, sí, el microscopio. Bueno, el, el tema es este, que podían haber elegido eh, como pico como Quest Pro, una pantalla pancake y haber acercado todo y haber hecho el form factor que se llama, que es la forma del visor mucho más pequeña, pero han decidido que no. Han decidido que no pasa nada porque sea grande. Esto ahora mismo empieza a quedarse antiguo. Dentro de cinco años a lo mejor es la risa. Y ese es el problema del mundo de las consolas. Es el problema que yo he intentado poner también en, siempre que hablamos de esto, la reflexión. Lo que hoy es el Nova más, en consola tiene que ser un Nova más durante cinco años, cuando el resto va a caballo y tú vas andando. Esto es lo que has sacado ahora, vas el primero andando. Pero es que los restos van, el resto va corriendo y a lo mejor en dos años te han, pajao, te han pasado como, como un vendaval. Entonces, eh, veremos las fresnel que tiempo aguantan en un visor mainstream. Veremos bien vamos uh -huh. bien bueno la... gracias a Toby Toby esta gente sueca tan este espera te, a esperar, te ¿Qué, a la ¿qué ha pasado ya? ¿Eh? estamos hablando de cosas que tienen las lentes del eye tracking bueno si queréis hablar es que sabes qué pasa las lentes ahora mismo las lentes no tenemos el MTF con lo cual no podemos saber qué qué hacemos O sea, no, no podemos eh, no, no tenemos la resolución que tiene la lente respecto a la pantalla Utilizando el contraste y las líneas chiquititas Cuanta más juntitas, os acordáis que eso lo hablamos en su momento El MTF lo publicó Pimax Su MTF lo publicó también Meta el Sony no ha publicado ningún tipo de MTF Con lo cual no sabemos qué tipo de, de MTF tiene O sea, de, de, de respuesta a la pantalla Lo que sí sabemos es el iVox El iBox que tiene es... Que siempre intentamos explicar el iVox como una zona, como un tubo donde tú pones el ojo y ese ojo, cuanto más grande es el iVox menos tienes que tocar el visor para que se vea bien. No es tanto el punto dulce, el punto dulce es un punto dulce, es un puntito donde se puede ver mucho mejor la lente, sino el iVox es cuánto de grande va a ser ese iVox. O sea, cuánto de grande va a ser ese punto dulce, cuanto más... Eh, es que es una forma, porque yo sé que screen... Eh, o sea, Sweet Spots lo habláis cuando muchas veces estáis explicando el iBox. O sea que es prácticamente. Sí, que, lo, que lo estaba explicando bien, y una vez que te has puesto el Está dentro del la e lo que tú ves, por así decirlo que no ves borroso de la mente, lo que sería el punto dulce que entiende la gente. Claro, claro, pero bueno, en, en, en óptica es iBox y, y es así lo, lo que se dice. Bueno, ese, ese punto tú te lo pones. No tiene un gran iBox. o sea, no, no, no, no tiene. Donde tú te pones el visor y donde cae no se ve bien. Siempre hay un retoque, siempre tiene que haber un retoque, solo que hay veces que ese retoque es menos intuitivo de lo que yo esperaba. Cuando tú te pones el visor, el propio visor intenta quedarse en tu cabeza de una manera, o por lo menos en la mía. Y tengo que forzarlo a sacarle de esa posición para ver fetén, porque si no, empiezo a ver aberraciones por todos lados. Entonces, eso quiere decir que el iVox es pequeño. ¿Cuánto de pequeño? Hasta que no lo probéis, no lo vais a saber. Lo bueno es que el IPD, al IPD, al ser mecánico, lo vais a poder ajustar exactamente a lo que a vosotros os gusta. Con lo cual, se palía de alguna manera, eh, o se equilibra de alguna manera lo que quieres hacer con lo que te vas a encontrar. En comparación con Quest 2, por ejemplo, dirías que. Yo creo que están, están todas muy a la par Si es que ahora mismo están todas bien es que Para a la mí par. pues don, no es que sea la caña No, no por no eso sentido. Es que no es que no es. O sea, tú, tú no te lo pones y dices ¡Hala, cómo se ve bien! Y se lo pasas a tu hermano que se la pone y dice ¡Hala, qué bien! No, te lo pones, espera, no Te cargas el juego, espera, vuelves a tocar Como además tiene el tema del tracking poco... Tienes que estar ahí y, y ya cuando lo dejas bien Aprietas Que debería salir un, un, un ¿Sabes? Hay un tornillo o algo y se te queda y ya de ahí es verdad que no se mueve durante el juego en algunos momentos sí que tienes, porque se ha movido un milímetro y tienes que volver a retocártelo o sea que eso sí que ocurre y sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo a no ser que hagan la lente maravillosa que todavía no existe que es que tenga un box enorme pero enorme y da igual donde tú lo pongas lo vas a ver bien, no, lo que es importante también, que en esto no lo he puesto en la review es que tiene un pupil swim muy muy limitado, o sea que está muy corregido Pupil Swim aquí lo, aquí lo pueden hacer por el eye tracking ¿no? Eh, pero no lo hacen o sea, yo estoy convencido que no están haciéndolo, vale Eye Swim, para bueno, aquellos que dicho, no lo seguís entendido que quizá lo haciendo ¿no? claro, pero, yo creo que no lo están haciendo porque es una técnica muy avanzada y no, no me da a mí que no se me han metido en ese jardín sobre todo porque sí que es visible Pupil Swim es cuando tú miras a un punto fijo y mueves la cabeza y sigues mirando ese punto fijo. La rotación del ojo hace que cambien los ángulos y las distorsiones que se están corrigiendo no se están corrigiendo para todos los ángulos de tu ojo. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, cuando tú giras el ojo y te vas girando la cabeza, pero manteniendo el ojo en el centro, o sea, en el, en el punto de foco que, estás, eh, que has elegido, se va creando una pequeña deformación. Una aberración geométrica. Eso, la única manera de corregirlo de verdad, es lo que dices tú, Ramón, vía el eye-tracking, y es que sepa lo que es dónde estás mirando y que diga, vale, has girado el ojo tantos grados, con lo cual voy a corregir la imagen tantos grados. Si no sé dónde estás mirando, no hay un dios, no existe la manera de corregirlo. Hay visores que son, por la propia lente y por la propia aberración que crean, más permisivos y otros que se notan mucho. Yo sé que algunos de vosotros, lo ha puesto en el foro, Pico 4 sí que tiene más air, eh, Swim que, por ejemplo, puede tener Sony. Se ve. Si lo buscas, lo encuentras. Pero en todos los visores que existen. Ya, ya. Sí. Y una pregunta que están haciendo mucho. ¿Te sí. acuerdas cuando hacíamos la, la medición que nos podía hacer de esta de en la que dibujaba el aro de, de lo que se veía borroso, claro. el sí. bueno, en ese danos una idea más o menos, o sea, cómo, cómo son estas... A la... ver, ya sabéis cómo nos gusta en real o virtual dar las cosas, si tenemos los datos los damos, si no los tenemos preferimos guardarnos o aproxi una aproximación, pero esas cosas de yo creo que tal, a mí no me hace mucha gracia, eh, la lente es bastante limpia, no ofrece aberraciones visibles geométricas en ningún lado, más que el Pupil Swim, el pequeño Pupil Swim que tiene. Sin embargo, sin embargo, sí que puede tener algo cromático en los bordes. ¿Cuánto tenemos que medirlo? Hasta que no nos dejen, o hasta que no consigamos un Developer Kit, que le vamos a meter en real dentro, no podemos correr aplicaciones que no sean las nuestras, o sea, que no sean las de Sony dentro del visor, con lo cual no tenemos esa, esa constancia real de lo que estaba ocurriendo detrás de la lente. Pero bueno, ya sí que os decimos que... que el, no ha supuesto ningún hándicap. O sea, te pones el visor y no dices, a la que mal se ve. Sobre todo, vuelvo a repetir, porque el IP de mecánico funciona muy bien. Y la lente, al tener un iVox que no es tan pequeño, eh, hace que mires a la, de, a, la, a la izquierda en los extremos, arriba, abajo, izquierda o derecha, y los perímetros, que es lo, normalmente lo peor, va a haber uno que se vea tan bien que va a equilibrar el otro. ¿Vale? Vale. Seguimos. Sigue, sigue. Venga, eye tracking. Bueno, estábamos hablando de, sí, el, el, el eye tracking gracias a Toby, Toby la empresa sueca que Ramón y yo probamos hace un puño de años ahí en una Gamescom, que les dimos la plasta, casi nos echando allí por pesados intentando. En 2017. En 2017. En 2017. Claro. Y, uf, cinco años y ya después. funcionaba, ya funcionaba. Seis bien. años después. Sí. Pero bueno, Toby llega y no sé si hicieron concurso o no sé quién. Pero vamos, alguien eligió a Toby que fuera con ellos a PSVR2 y la verdad es que funciona muy bien. Sabéis todos que Carmack, todos los que nos seguís, que Carmac siempre ha dicho que cuidado con esto, que una cosa es seguir los ojos de un usuario en particular y otra cosa es seguir los ojos de tanta gente distinta, de tantas etnias, de tantas fisionomías y que puede hacer un fallo o pensar que lo tienes cuando en realidad no lo tienes y puede ser negativo. De momento yo no he tenido ninguna sensación de que vaya en detrimento de nada. Funciona, no sé por qué va tan deprisa que no, que no, no eres capaz de, de, de capturarlo. O sea, tus ojos se mueven en consonancia con la central, que es lo azul, lo azul más grueso, que está ahí en el centro. Con lo cual, nunca lo vas a pillar. ¿Sabes cómo pillas cuando alguien tiene está utilizando Foveater Rendering dinámico? ¿Por la periferia o algo? Por la periferia. Vale, por la periferia. En el momento en el que tú miras al centro y con la periferia de los ojos, de tu vista, la visión periférica, es muy sensible a cualquier cambio de figura, de forma, de movimiento. El, el aliasing, cuando hay una línea recta, pero que no puede caer en el bit que tiene que caer y de repente se forma al diente de sierra, cuando tú bajas la resolución, es, se está produciendo el didering, se está produciendo ahí, estamos intentando crear algo, el aliasing, que no puede hacerlo. En ese instante, la línea que tú ves en el centro bien, cuando pasa por la periferia, se convierte en diente de sierra. Eso crea flickering, como si parpadeara. Yo lo noto muchísimo con las bar, yo cuando me pongo con racing con OpenXR. Y entonces me pongo con OpenXR, que sí que tiene tracking, eh, y mientras estás conduciendo, notas que por alrededor... Hay cosas que pasan. en La valla, cuando pasas cerca de la valla, cuando te pasa alguien, que me suele ser lo normal, eh, en mi caso, cuando me, me pasan, me adelanta, pues hay notas ahí que ha, que, ha, que ha ocurrido, ¿vale? Que ha ocurrido algo. Entonces, yo no lo he notado ni en Mountain, ni en Moss, ni en... ¿Qué hemos probado? En Kayak aquí cosas de estas que estamos probando. Eh, no lo he notado, pero... Oye, será que a lo mejor no están haciendo un, una, no están bajando la resolución tanto, o sea que la parte roja no está tan podría, baja. Podría ser que un desarrollador quizá eh, en el futuro, no, cuando, cuando avance el pase en los años y a lo mejor quieran meter más burradas todavía, ¿no? Y, que, y no haya potencia, no digo ahora, sino en el futuro. Porque pues sea más acusado eso, ¿no? Porque, como, como por ejemplo, en Quest, cuando le ponen el fobite es más pequeño. Buah, y nada, se ¿no? se, se nota un puñado. El FFR3 sí. que te baja, te baja, te baja. Y de repente hay una. Por ejemplo, en Darth Vader se veía muy bien. En Darth Vader Inmortal, tú bajabas la cabeza y había una rejilla en el suelo. Y veías exactamente cuando la rejilla hacía aliasing, se convertía en, unas, en unos dientes. Y cuando volvía a estar perfectamente. Y bajabas la cabeza y veías ese. ese ¿no? Entonces, eh, bueno Ni idea Si tienes ojos bizcos con estrabismo, ni idea No tengo ni idea Seguramente esté contemplado No me es creo bueno, yo que sí, esto, si, esto está o súper sea, claro. mega contemplado eh, pero Al final no, sí. Él va a mirar donde mira cada ojo Para eso tiene cada cámara una claro. lente ¿no? claro. claro, sobre todo Hombre, yo si tienes estrabismo no sé, la estereoscopía que ah, puedes, no la, la estereopsis la la final, no sé, pero bueno. Estáis viendo que abajo de la lente, aquí abajo, en la zona de abajo, no sé ve un carajo aquí, bueno, en la zona de abajo, tiene una protuberancia ahí abajo, que es donde está la cámara de Toby, y todo alrededor son anillos de IRs que se encienden, que le hice la, le hice la fotito aquí, con ellos encendidos, que son los cuando te pones el visor, como está a oscuras, no te puede meter un cebollazo de luz. Tiene que ser una luz infrarroja que tú no veas, pero que la cámara que está siguiendo eh, sí que la siga. Por eso es muy importante la colocación. Veremos. Veremos uh -huh. a lo largo. Cosas que puedes hacer con él. Por ejemplo, esto. Esto es el mountain. El mountain abajo pone seguimiento ocular activado. Tú puedes quedarte mirando el menú, miras a la derecha y se activa el cuadrito de la reanudar. Miras al centro, salir al menú principal, miras a la izquierda, opciones. Uh -huh. Más allá de qué guay tenemos esto y lo usamos, ¿de verdad lo ves práctico? Es que va a va, tiene que ser el desarrollador quien lo decida. Sí, lo sé, pero me refiero a tú como lo has visto. ¿Lo has visto como lo estoy usando para que veas qué guay que tiene esta función o, o realmente crees que esto es algo que debería tener todos los menús? Yo creo debería que que esta función va a ser un antes y un después y se tiene que quedar en todos los visores. O sea, todos los visores tienen que saber dónde estás mirando para hacer cosas con él. Y el tema de los menús... Sí, lo puedes desactivar. ¿eh? O sea, hay gente que a lo mejor no lo quiere. Eh, que yo sepa, no lo activas parpadeando ni nada. Que tienes que seguir dándole al botón. O sea, que no hay un error. No, no estornudas y de repente has activado el no, del vale, juego. Al botón. No es como, como antiguamente. No, no, no, no. Solo no, no. tenías en la cabeza y te quedabas mirando y se no, no, no. algo y decían no. Claro, claro, claro. No, no, esto, esto, es, esto es solo para activarlo. Y bien, porque hace eso que hemos hablado aquí muchísimas veces de eres capaz de prever lo que va a hacer el usuario antes de que lo haga. Si tú estás viendo algo para cogerlo, cogerlo, como decía la recién, si vas a hacer algo para cogerlo y ya el juego sabe que lo vas a coger porque lo estás mirando, prepara la función de tu mano, prepara el objeto y no es un prueba y error como muchas veces ocurre ahora. Pero eso, claro, son técnicas avanzadas de programación que vete tú a saber Más si me esto... Me los fonos, este, que tenía eso raro, el objeto y cogía el de atrás o cosas de esas. Claro. Entonces, eh, pero bueno, esta función que debe valer un dinerito y le a Toby hay que pagarle. Cada visor que se compra hay un, un punto de dinero que tiene que llegar a Toby. Hace que se encarezca el visor. Merece la pena completamente. O sea, Miguel, el visor costará cinco, 550, a que valga 600 ya puestos. Mejor que tenga esto y tener 5 años ahora de desarrollo con esta opción posible, sin tener que meter cámaras externas claro, sin y, tener que, y, ¿no? y ya no solo por estas funciones, sino por el fo, fobite, el renderizado fobite dinámico. El poder sí. aumentar el rendimiento gracias a estas técnicas que sí. estabas hablando hace un momento. Eso es, eso es, eso es. Tú hablabas en la review de esto lo comentaste en su momento, que con Barge Aero se pueden llegar a ver ganancias del 20%. Del 20%, del 15%, del 20%. De 20 no, no es ese 200%, no es ese 100%. O sea, no, no, no, no, no, no, no te puedes venir rara. arriba, claro, y decir tengo un pixel density de, de 1 con 1 y de repente le hago esto y le meto un 3. No, no, porque entonces ocurre lo del. Flickering. O sea, cuanto más bajes fuera, más problemas va a tener el usuario. Mejor va a ver en el central, pero se va a quejar muchísimo del poneros eh, Red Matter. Con Red Matter, si tenéis Oculus Pro, o sea, las perdón, las Meta Pro, pues, pero... tú te pones eh, Red Matter 2, que sí que tiene eh, Foveater Rendering, y ya veréis cómo os acercáis a sitios y veis el Flickering. ¿Qué hacen las afueras? Se nota, es que se nota muchísimo. Entonces, todo lo que te quieras jugar tú a rebajarle a los usuarios eh, lo de fuera para subir en el centro y ganar, eh, va en detrimento de la experiencia general. Pero bueno, eso es otra movida. Lo que estamos viendo aquí en pantalla, lo que estáis viendo en pantalla, Robianos, a la en la parte derecha de la pantalla... ¿Dónde estamos? En la parte izquierda. Bueno, ¿dónde está? En lo otro. Bueno, estáis viendo ajustar seguimiento de ojos. Eso es lo que te dice él para ajustarlo, para calibrarlo. La primera vez que te lo pones te dicen, mira, busca el puntito rojo, te pones a mirar el puntito rojo en 12 posiciones y en un momento dado hace prrrr, de vibra la cabeza igual, pum, martillazo y ya estás. Empiezas a mover los ojos y empiezan a moverse por todos esos. Es verdad que estamos hablando de cosas que no son muy definidas. Porque como tiene que seguir la visión de tantos ojos distintos no es científicamente, o sea, no, no, no vas a operar a corazón abierto con ello. O sea que más o menos la zona donde caiga dirá más o menos estás mirando aquí. Más o menos. Entonces bien, pasa, o sea, pasa. Eso que te preguntáis de si, si tú le cambias el visor a otro, tienes que calibrar siempre, ¿no? ¿No se te queda guardado y te reconoce o puedes cargar un perfil o algo? O... Eh, no, bueno, no Si yo... tienes tu cuenta de usuario, supongo que sí que me refiero a la cuenta de... Yo creo la que lo, o sea es lo primero que hace, es chequear dónde está tu ojo y si no lo encuentra dónde está, te lo dice. Te salta un mensaje, este mensaje que estáis viendo, de vamos a calibrarlo. Esto es rápido, ¿no? Sí, ah, o sea, a no ser que te hayan partido la cara el día anterior y se te haya movido el ojo a la izquierda del guantazo, pues tu ojo siempre estará ahí. Si se lo pone otro que sea muy diferente en IPD a ti, pues todo esto es IPD. Bueno, pues dirá... Bueno, mira este aquí, mira hasta este aquí. Es muy rápido. La verdad es que es muy rápido. Se me han currado algo que es súper rápido. Yo tenía miedo porque Barrio es un poquito más pesado, que es dándole, mira el punto verde, aguanta un poco, pum, pum, y todo esto saliéndote del juego. Bueno, eso es. Eh, es algo... Para mí revolucionario, que pensé que no íbamos a verlo en un visor de consumo tal y como estaban las cosas y como estaban los precios tirándose a 300 euros, 200 euros o lo que es fuera. no, y no parece o sea, que vaya a llegar en otro competidor ahora mismo. No, no con este lo cual plazo. sí que puede eh, ser un antes y un a después. Un precio asequible, digamos. Por ejemplo, ¿cómo haces tú el juego de Witcher? ¿Cómo era? El Witches, no sé qué, sí. El que, el que si bueno. parpadeas estás muerto. Al switchback, el Dark ese, switch, el Switchback. switchback si tú parpadeas ese, a ver cómo lo portas a otro, a Quest. Sí, pero. Estás muerto, o, siempre. Otro rato de estar parpadeando? Es una zona, creo que es la Bueno, da igual, pero si tú haces una dinámica con esto. Pues. Eh, has pinchado el Switch. Sí, sí en, lo, en lo otro no. Tendrías que inventarte algo, y ya Pasamos a la pantalla. Eh, sí, sí, no sé si hay alguna preguntilla, pero sí, venga, tú dale, que si no, yo te digo. Vale. Las pantallas, estas son muchas de los posibles eh, disposiciones en los que puedes juntar los subpíxeles, recordar que un píxel es azul, verde y rojo, o rojo, verde y azul, dependiendo, y que los puedes juntar de muchas maneras, te puedes volver creativo, puedes quitar o poner algunos, porque algunos por ejemplo le, le, el azul es algo que puedes más o menos jugar con él, porque tú, la, la información que ven nuestros conos, en el ojo no, eh, el azul se lo pasa por la por la pera, muchas veces. Puedes, puedes incluso generar una imagen que esté en el canal azul completamente borroso y tú seguir viendo la imagen, si de verdad el verde y el rojo están bien, lo ves eh, en foco, no desenfocado. O sea que el azul está, pero como que no está. Lo mejor que sea RGB Stripe es lo más natural, es lo que menos problemas da en cuanto a la visión, lo que menos Screen Door eh, genera el diamante, os acordáis del diamante era un petardo eh, bueno, pues RGB Stripe eso es importante porque el OLED lo necesita, ya que nos ponemos a en buscar. teoría como Playstation VR1, lo que era esta parte de la pantalla, eso es, eso es la pantalla viene pegada no hagáis esto en casa, chicos aunque lo hayáis visto en, en un vídeo de YouTube no lo hagáis porque viene pegada con ese, esa goma, eso le cae un pelo ahí y ya habéis muerto ya habéis muerto, no vais a ser capaces de quitar eso en la vida, así que nunca abráis la copa, la copa que quita y la pantalla que está allá arriba a la derecha eh, la pantalla, pantalla OLED dos OLEDs una y dos adiós, por eso tiene IP de mecánico que sube una resolución enorme, pega un salto de gigante desde de los 960 960.080 lo estáis viendo a 2000 por 2040 no ha habido un salto así igual en, en la VR de un modelo anterior a otro. Y es claro, verdad claro, que, claro, porque han pasado cinco años desde el anterior, sí. nadie aguanta esta resolución durante más de cinco años. Así que la gente que tenía PSVR-1 se pondrá el visor y dirá, Dios santo, me sangran los ojos, qué calidad más absoluta, esto es impresionante, es como la vida real. Eso es lo que espero que digan. ¿no? Siempre habrá alguien que diga, pues yo veo el píxel. Tú eres tonto, muy tonto, pero vale, oye. Supongo que el screen door y todo esto no, a ver, que es como revergedor, ¿no? si prácticamente están a la par, ¿no? Mm, están a la par, están a la par. El, el salto que tiene, veis, que queda un poquito por debajo de Vice Pro 2 y de Vice Focus 3, pero que queda por encima de todas las demás de todas las demás mainstream, más o menos mainstream, o sea, de, de las Quest 2, de, por supuesto, la RIF-S, eh, está muy cerca, muy cerca de HP Reverb G2, muy lejos de PIMAS, pero PIMAS está muy lejos de sí misma también, o sea, que tampoco hay que, que venirse arriba. La resolución, para mí, como he puesto en la review, es el mínimo viable que tiene que tener la VR para demostrar la presencia que tiene, ya no O sea yo creo que esta resolución es casi muy difícil ver el, el screen door casi imposible con lo cual permite que la mayoría de la gente no repare en la rejilla esa rejilla negra que separa los subpíxeles ¿no? entonces hace o habilita la nueva realidad virtual que es la que llevamos usando muchos con Quest 2 desde hace tiempo pero que va a llegar a un mogollón de público, mogollón de periodistas de otros medios que no están acostumbrados y van a decir, ¡hala, Dios mío, qué bien se ve! ¿no? Eso que llevamos nosotros diciendo los últimos tres años. Tampoco llega a Barrio Aéreo, tampoco es necesario que llegue, porque llegar a 39 BPDs obligaría a una pantalla distinta y obligaría a un precio distinto, y eso me imagino que será el siguiente salto. O sea, yo creo que las PSVR3, si las hubiera, que ojalá las hubiera, llegarían a Barrio Aéreo siguiendo... Eh, tal y como están los saltos que están haciendo no sí. porque es bueno el panel más allá de la resolución más allá de que la pantalla case bien con el panel que, que lo hace es porque el panel luego hablamos de oled pero el panel de pronto ya tiene hdr hdr es el primer visor que nos llega con hdr alta gama dinámica de luz si estáis viendo esto, lo, esto es me gustó mucho porque ejemplifica, la verdad es que Oculus cuando hace cosas de estas, mola ejemplifica muy bien la cantidad de luces distintas, de nits de luz que llega a tus ojos distintos en la vida real, tú miras a un pasillo y estáis viendo ahí al final a hay oscuridad, 1.22 que de repente subes y miras arriba y ves el, la, la bombilla directamente 49.000 pero sin embargo te vas a la pared y son 1.100, y luego te vas a la pared blanca que está a la izquierda y es 118, casi no emite luz. ¿no? Entonces hay una cantidad de brillo distinto que se llama contraste. ¿vale? De lo más negro a lo más blanco. El HDR coge eso y lo explota, lo sube. ¿no? Y eso más o menos en los televisores, los que tenéis televisores HDR lo sabréis. Una escena normal se captura con HDR y toda esa dinámica de colores y de grises se puede llevar sin pérdida y es mucho más parecido al original que cuando tienes muy un, un panel que es capaz de mostrarte muy poco rango dinámico de contraste. entonces pues, Estáis viendo por qué es tan importante el HDR y cómo fue que Oculus o Meta, Dijo que quería eh, aquí el. ¿Os acordáis del Starbust? Este. Sí, es el que querían hacer asemejarlo como la vida real, ¿no? O sea, Eso es. Que claro, te pegara claro. un fogonazo y te quedara. <risa> que tuviera que poner gafas de sol con el. Eso es. Eso es. Pero es el cambio, es el gran cambio generacional que tiene que haber. El, el cambio dinámico es lo que más eh, dicen que se asemeja a, a tu visión real, ¿no? Entonces. ¿Cómo funciona el HDR aquí en. en ...en Playstation... ...han elegido... ...la verdad es que tontos no son... eh, ...tontos no son... ...porque han elegido... ...The Call of the Mountain... ...han elegido un escenario... ...donde los verdes están sobresaturados... ...donde los rojos y los naranjas... ...son muy impresionables... ...donde los azules... Eh, ...saltan a la vista... ...donde las luces... ...de las nubes... ...cuando atraviesa el sol... ...crean unas zonas oscuras... ...estupendas... ...¿no? ...entonces... ...han elegido el mejor juego posible para crear un HDR porque a lo mejor Alex en la ciudad cuando sales fuera podría dar esa imagen no o no sé qué juego pero es que este este como es viveza como es naturaleza y normalmente lo vivo os compráis una tele Samsung con HDR y revienta y revienta, tienes que entrar en el menú este para bajarle porque es de una es, es obsceno, ¿no? Casi como si te gritaran los colores a la cara. Es como, tío, bájame el... Pero bueno, no estamos acostumbrados de ninguna manera a ver VR con HDR. Y eso es un antes y un después. Yo ahora me pongo Quest y digo, joder, qué pálido está todo, ¿no? O sea que del gris, o sea, del negro al blanco hay muy poquitos pasos, ¿no? Incluso se pueden crear un poco de, de banding, ¿no? Entonces... Eh... La verdad es que viendo la gráfica que has puesto de la medición es exagerado. ¿eh? O, sea, o sea, ya no te ni idea de cómo de impresionante tiene que ser en, esa, en ese aspecto. No, no, no es flipante. Es uno, de los, es uno de los, ya te digo, es un antes y un después. O sea, una vez que tú pruebas, es igual que el e tracking, es igual que, que el 6.2F. ¿no? La primera vez que te dan un mando y tú lo mueves y se mueve el mando, de repente te dan el mando de Go, que era solo que, que no sí, podías. Que te... Que era solo así y de repente dices, me, me han cortado algo, ¿no? Pues, eh, uff, el HDR es tan necesario, es tan vivido, es tan, crea tanta sensación de presencia que es tan bonito, por qué no decirlo, que no lo sé. Yo creo que, que los fabricantes deberían ponerse las pilas y empezar a suministrar HDRs. ¿eh? La Resident tienes un espectáculo. <risa> Evil. Villa, el Villa. a ver El Vila se lo va a ver su primo claro, bueno, Por lo Hay una parte muy importante de, de cuando De cuando tienes HDR Que son los negros cuando No, no solo que el negro sea muy negro fatal esto, pero bueno <risa> No solo que el negro sea muy negro mirar aquí están las tres comparativas De los La televisores te sí, más, más conocidos ¿no? El violeta morado es PSVR 2 tiene un brillo mínimo, muy mínimo, tan mínimo, que, que me ha costado y que ha costado eh, distinguirlo. ¿vale? Eh, para todos aquellos que os guste la todo el tema este, está hecho con este tipo de... Esto es un eDisplay Plus. Está claro que los hay mega profesionales que valen miles de euros. Este no sé si, si estaban 400 euros o 500 euros, nos costó. Y esto es lo que se utilizan en las imprentas muchas veces para saber la colorimetría y también para medir los nits que van llegando a pantalla. Vale. Entonces, con esto es lo que lo medimos, que es un es algo profesional que se utiliza en laboratorios, que podría ser mejor, ya os digo que sí, pero bueno, con este, eh, los datos que nos han dado han sido muy, muy bajitos. Estamos hablando de, de 3, 4 nids, o sea, una cosa irrisoria en, en negativo, y sin embargo, en un blanco explotado a, lo, a muerte el blanco, nos está dando 113 nits, que es. Con diferencia, estamos por 40 o 50 nits más de lo que te puede dar eh, Pico 4 o de lo que te puede dar MetaQuest 2. Y ya no es solo la cantidad de luz que sea capaz, sino la diferencia, la cantidad claro. de escalones que hay entre el menos y el más. Vale. Entre menos y el más. Entonces es... Eh... ¿Cómo es de factible HD con lentes Pancake? Sabemos que las lentes Pancake lo primero que hacen es oscurecer la pantalla es, Como tiene dos cristales, cada rebote se queda con un poco de luminancia de nits Y entonces al final oscurecen más No lo sé, eso hay que probarlo eso hay que haber probarlo. preferido Sony la Fresnel la por esto Y que le diera de igual el factor sí. de forma por el Completamente, que usan y completamente. Tal. yo me mojo ahí, es mi opinión Yo creo que sí yo creo que la, la única manera de hacer un HDR y decirle al público esto es el futuro de la visión VR tiene que ser con una lente que no se quedara con nada de luz que fuera lo más transparente posible ahora, ¿por qué no han elegido las puras? seguramente porque las puras son muy difíciles de hacer eh, eh, mmm, pequeñas pues son un tocho así, de gordas entonces claro eh, bueno, pues nada Uh -huh. eh, por dónde íbamos. Así que estábamos hablando de los brillos máximos, de los mínimos y también estábamos hablando de lo que ocurre dentro de, de lo que ocurre dentro de esa pantalla. Entramos ahora una, también una zona peliaguda, una zona peliaguda que es una vez que ya sabemos los negros. Yo creo que tenía por aquí algo mirar. Los, los negros tienden a rojizo. Si veis ahí los componentes, porque claro, la, la sonda te descompone los componentes. Tiende. Todo, la verdad es que todo el visor tiende a rojizo, tanto en tanto en los negros como en los blancos. ¿vale? Los blancos están mucho más comedidos. 105 contra 98, ¿vale? Con un, con una, un desvío de 2,9. Eh, pero los negros. Uf, los negros pecan un poquito de rojo. Por alguna razón. Esto es la calibración de las pantallas, los que tenéis televisión. Ya sabéis que podéis ponerle... ¿Tú lo notas? Por bueno, lo notas, lo notas... En la mayoría de los juegos lo, lo notas. A ver... Pero no es una salvajada. No, o sea, en ningún momento no. Estamos hablando de, de, unos, de un porcentaje que, que, que es calibrado. ¿Vale? Es calibrado. ¿Cuál es el mayor problema que tiene este visor? Y que... Va a dar que hablar... Creo que nadie generalista lo ha hecho ni lo ha dicho porque yo creo que no saben ni siquiera dónde mirarlo y si lo, alguno lo ha visto ha preferido callarse porque no sabe lo que es entramos en un problema que puede deberse a dithering que puede deberse a luego, ahora explicamos lo que es el dithering que puede eh, deberse también a ruido del cable o puede deberse a ruido mura que se llama en la pantalla soled sabéis que las pantallas soled los propios píxeles se encienden, son orgánicos. Les pasas un voltaje y ellos se encienden. No tiene esa luz trasera, no tiene eso, esos, esos eh, eh, LEDs traseros blancos completamente. Bueno, o sea, aquí se han juntado, hay, hay varias tecnologías, pero bueno, los Quantum Dots también de, de, que, que querían hacer... Bueno, aquí hay bastante que hablar, no es el momento, pero sí que es verdad que OLED adolece siempre de que esos LEDs cuando se iluminan no se iluminan con la misma intensidad. Hay sí. algunos que se iluminan un poco más, otros que se iluminan un poco menos. Y es muy evidente, lo intento poner ahí, se ve ¿no? en la pantalla, más o menos, que se ve como, como una mancha blanca que tiene en el pelo. Sí, que parece que francana, pero no. Sí, pues eso, cuando se queda fijo, cuando tú mueves la cabeza y parece que hay como una alfombra manchada sí. por delante de toda la pantalla, se nota mucho es muy visible, lo vais a ver vosotros cuando lo pongáis y si no lo veis, genial, quiere decir que el mapa de Mura que han hecho para que es Mura, primero que es Mura y segundo que el mapa de Mura que han hecho para corregirlo porque todos los fabricantes cuando hacen SOLED, le hacen una foto con todos iluminados y se juegan con, con, con iluminaciones distintas ¿no? intensidades distintas, le hacen una foto y con eso, hacen lo contrario le meten un efecto le meten un, una matriz programada que hace el efecto contrario y a cada led le dicen cuándo debería para equilibrarlo, cuánto debería iluminarse dependiendo del que tiene al lado entonces si tú haces eso si tú haces eso eh, al final generas una capa uniforme, pero claro, hacer eso no es nada fácil y menos cuando tienes la pantalla aquí y menos cuando tienes una lente encima entonces <risa> <risa> no lo sé Sí, que podría ser mura, que podría ser por el cable, que podría ser... No sé, no sé si has dicho algo más. Sí, el Diderin. El Diderin, bueno, a ver si... Pero... si claro, tenía aquí una cosa para... Eh. Hombre, el Diderin es, es algo más complicado eh, explicarlo. Sin, sin venirnos, que no quiero, es que si no, nos van a dar aquí las 100.000 millones. Muy breve, muy breve, muy breve. Muy breve. El Diderin es de qué manera podemos engañar a la mente y al ojo humano cuando no puedes crear algo porque te falta información, porque el panel no puede darte esa información. Por ejemplo, si tenéis una imagen que vais a imprimir en blanco y negro y la imagen es en color, muchas veces hay detalles que se van a perder. Porque al pasar a blanco y negro se pierde esa información. Ahora, si empiezas a crear puntitos negros alrededor, creando una sombra que parezca que le da a la figura, ¿veis ahí los tipos de Dithering que hay? Hay bastantes tipos de diddering. Eh, bueno, ¿cuándo es más evidente el Dithering? Cuando, espérate, porque he visto aquí, a ver si os, os, os coloco un, uno, uno real, que no parezca que... Bueno, que tampoco es que tampoco me quiero molestar, no, no quiero ir mucho más en esto. Es Sobre todo el diddering lo que hace es intentar corregir el banding. El banding es cuando el panel. Vamos a quitar a. a pollo sí, este, que quien ahora a, a quien entra este va a decir: esto, esto, Vosotros os pincháis. O, eh, el banding es cuando tú tienes un panel, cuando tu televisión o tus pantallas de VR no son capaces de ir de un eh, número, de un valor de color a otro, vale, con lo cual él entiende que hay un negro y después de ese negro hay un gris, pero no puede mostrarlo porque no tiene esa capacidad la pantalla entonces se crea una línea muy visible entre ese color y el siguiente y eso va creando unos arcos como de arco iris que son súper molestos ¿no? este visor no lo tiene por supuesto hace muchos años que, que eso pero es verdad que hay compresiones que sí que te lo tiran y es una de las cosas que tenéis que ver. Si os ponéis las PlayStation VR2, os ponéis las Quest con cable. Mirad el banding que se produce cuando la compresión hace que los que no haya tantos escalones en grises ni en colores. Y de repente hay figuras que salen como arco iris. ¿Vale? Uh -huh. Entonces. Yo no sé, yo sigo con mi duda de si es en, si es ruido. Yo creo, creo que es mura. O sea, yo creo que está de incluido dentro de la pantalla, porque si es de cable, a ver, Barrio le pasa exactamente igual, solo que bastante más atenuado y no es OLED. Uh -huh. Entonces, uf, eh, bueno, es lo que hay, es lo que hay. Eh, tenemos que encontrar, entre todos encontraremos la razón y si no le mandamos un mail a Sony, que seguramente nos lo responda enseguida. Pero que lo veáis, lo vais a ver. Y ese es el gran hándicap y es el único gran problema que yo le veo a este visor, ¿eh? Que lo vais a ver. Ahora, vamos a seguir y vemos el... el, el Pero quizás porque... puede ser algo como, como... Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Como el screen door. Eh, bueno, a ver, que te sí. ¿no? Y ya está, ¿no? Porque a ya, ver, el, no, no, ni, ni... no. Porque es que el, el problema del screen, no. Es que yo veo... que Es, es, es distinto, es incómodo. Es si no incómodo lo digo porque este visor tenga screen door. Sí, no, si no, no, no. porque entendáis el ejemplo, ¿no? Es, es, en el momento en el que tú giras la cabeza en el mundo virtual y te acompaña la imagen de alguna manera, aunque sea un píxel, es muy visible. Te llama mucho la atención, porque de repente hay información que no se queda donde se tiene que quedar y que te acompaña. Entonces, tarde o temprano acabas enfocándolo. Luego te tiran una flecha, cae una bomba, estás corriendo, estás escalando, ya te, te sabes, te da un poco lo mismo. Pero que lo vas a ver, lo vas a ver seguro. Y si no lo ves, genial. Genial. Si no lo veis, cuando os llega el día 22, ¿no? O cuando llega. No lo busquéis. No lo busquéis, pero si lo encontráis, decírnoslo. Y si lo buscáis y si no lo encontráis, también. Vamos a ver si entre todos decimos, oye, pues hay una partida que no tiene esto. Vamos a descubrir por qué. Eso también por... pasaba, también, como decían, por el ajuste de fábrica y todo esto, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí, por... sí. Sí, sí. Eh, los cables, el cable que tiene y aquí entramos en la madre de todos los problemas eh, o de todas las charlas que hemos tenido durante tiempo, que es que hacemos con el cable el cable el cable de Playstation VR2 tiene dos cables dentro tiene el cable de sonido que es esa cosa rara que sale del conector y luego tiene un cable, yo creo que es óptico o sea, estoy casi convencido, 100% convencido que por el precio del visor tiene que ser óptico y porque es USB-C, ¿dónde está el problema? el problema, es que me, me han quitado una muela y hablo como los viejos ¿De ¿dónde está el problema? Se me quedado, ¿eh? ¿Dónde está el problema de todo esto? Si os leéis la historia del Virtual Link, el cable USB-C. No sé dónde tengo. Está por aquí. Este. El de Oculus, esa? No, este. Bueno, no, no, coge, no coge foco ni para Dios. Este. El cable USB-C, ese conector, lleva dentro otros cablecitos. Pero no solo lleva esos cablecitos, lleva una cosa que se llama multiplexor que es como si se pusiera alguien en un torno y cuando entra la gente al fútbol, entra su entrada, entra primero, luego entra otro, luego entra otro, pero si de repente entra una familia, entra uno, se cuela otro de otro sitio y ya la familia va a tal O sea, el multiplexor es, es una manera de meter mucha información en el tiempo, pero no puedes meterla a la vez. Entonces tiene que ir uno, luego otro, luego otro, pues eso es un multiplexor. Sí. Vale, pues el multiplexor lo que tiene es... Eh, lo que está dentro de cada chip de USB-C. ¿Dónde está el problema de Virtual Link y por qué lo dejaron? Todo esto lo que hemos conseguido leer y toda la documentación que está por ahí repartida por Internet. Y es que tiene un problema, y un gran problema, el USB-C de pérdida por inserción. Arriba a la derecha. Veis que pone pérdida por inserción. Bien, todo lo que está en el centro es la degradación por pérdida de señal. Es lo que, cuando metes un cable de USB-C, lo que le pasa alrededor. La pérdida de disensión, la pérdida de retorno, y es que tú lo metes, esto es lo que os gustan las, las telecomunicaciones, lo sabréis, si tú una antena no adapta bien, si tú lo metes y de repente esa corriente, esa electricidad, nota que, pop, no se dispersa, no se dispersa, y entonces es por retorno, de repente no se dispersa esa energía. Así que problema, ruido, el ruido, ruido en la banda no sé qué. Te puede hacer que, que, que las portadoras. Bueno, cosas, cosas muy técnicas, que, que tampoco me quiero meter. Y luego el Jitter, con variaciones, pero que sepáis que todas estas, estos, estos hexágonos o heptágonos, son, son un desastre para la señal. Y ese es el problema que dicen, que cuando tú te metes en DisplayPort, que están a la izquierda, los DisplayPort, aunque tengan menos velocidad que los ultra USB, los super speed plus, estos, los 3.2 generación 2, que pueden llegar hasta 10, 20 eh, gigabits por segundo. Tienen ese problema que, que, que el switch, el cacharro, los chips que están dentro, tienen que funcionar tan perfectamente bien. El cable tiene que ser tan bueno. Y luego, todo esto que está ahí dentro, que esto son, son, son un montón de, de pequeños chips que activan cositas, tiene que funcionar tan bien que hace que no funcione bien. Y por eso los fabricantes dijeron, no podemos meter un display DisplayPort o sea, no, no podemos meter un USB-C con el modo Alt en DisplayPort. No nos, no nos da la vida para conseguir que se vea bien. Y dejaron de utilizarlo. Y si lo veis, en las 2080 venían con ello, yo tenía la 2080 con esto. Sí. Y en la 30. Ya no sé qué tengo. La 3080, no, esta. Ya no viene con ello. Vale. Así que. Que bueno, o sea, la, la cuestión que más uno se pregunta es: ¿esto tiene compresión o no? No, no lo vamos a saber no, no lo sabemos porque realmente Sony no, no lo ha lo lo dicho sabemos. Eh, Sony no lo ha dicho, lo que sí sabemos lo que sí sabemos y gracias a gente que se pone a medir los cables y se pone a meterle ahí cachar los cables en una pasta es que, es que meter un cable de estos para, para medirlo con un hardware fuera o trabajas en ello o trabajas en un laboratorio de hardware o no hay un Dios que lo, que, que lo sepa no y entonces rebuscando y rebuscando sí que hemos dado con, con gente que había ha estado probando los cables y por ejemplo los cables de Index el cable de Inex dentro tiene cuatro líneas, que lo estáis viendo aquí, abajo, en el centro. Cuatro líneas de DisplayPort, que esas cada línea de eso va a 5,2 gigabits, o sea, 5,4 gigabits cada una de ellas. Luego tiene arriba los USB normales, una línea half Duplex y luego tiene dos pares Super Speed. Y luego tiene otra, que es el Fallback, que es que si todo lo demás se rompe, por lo menos que hay una línea para decir, hola, me llamo no sé quién y soy un cacharro que hace esto. Y luego tiene que tener toda la parte de abajo que es lo eléctrico. Si tú coges eso y lo metes en una caja como la de... ¿Se ve esta caja? Sí. Yo tengo una cajita en la mano. Vale, Esta es la caja de, de Barrio. Esto es USB-C por aquí y luego una caja donde está todo lo que estáis viendo en pantalla. Todos esos cables y todos esos chips están aquí metidos con amplificadores y sale un DisplayPort y un USB-C. Ya no es un USB-C que va directo. Esta caja lo que hace es que está corrigiendo todos los problemas que tiene el USB-C. Porque por aquí es USB-C, normal y corriente. Pero en realidad la información que va por ahí es propietaria. Ese es el problema. Ahora, con PSR2, eh, está claro que es al mode. Y eso para los que sabéis de esto os gustará eh, comprobarlo es un billboard, cuando tú lo metes billboard quiere decir, eh, espérate además de ser USB, pasan por aquí un montón de cosas, o sea que por aquí pasa vídeo, todos los cables que he intentado poner que son estos de aquí he intentado, mira tengo un espérate, este no USB a USB C eh, hembra, este no me ha ido este me ha ido menos, que es DisplayPort a USB-C bidireccional, que es importante que tenga que ser bidireccional, no me ha funcionado. Digo para conectarlo al PC, ¿eh? no, a, no a ningún otro. Ya, ya. Y también he intentado conectar eh, la cacharra esta con un adaptador hembra-hembra 3.1 y tampoco... Todo me lo reconoce como Billboard, pero no me reconoce como DisplayPort en ninguno de los casos. Así que... Mi gozo en un pozo y el vuestro, seguro que también. Bueno, algo sí. importante y sobre todo teniendo eso de, de haber utilizado, pues, con cables, sin cable, uh -huh. de más. O sea, que, bueno, por la experiencia y como no lo comenté en el review, entiendo que, que no has notado nada que diga, hostia, esto tiene compresión sí o sí. O sea, De hecho, el visor ya de por sí hace optimizaciones seguro. Porque Dobi tiene sus protocolos también de, sí. de transmisión sí, sí, sí, sí, en, sí. en los que optimiza el, o sea, el ancho de banda necesario. ¿no? Sí. Entonces, vamos, que no, que no creo que haya nada destacable que diga. No yo lo, lo habría dicho, claro. No, yo la compresión que he notado en Mountain ha sido compresión a nivel software. Ha sido compresión en Unreal. Ha sido compresión al final. Esa compresión que baja la resolución. Eh, pero no he, notado, no he notado una bajada de compresión. Yo quiero suponer, a ver, el cable que tiene eh, Oculus, el de Meta, el de, son 5 gigabits. Estamos hablando que tiene 22 gigabits menos de velocidad o de ancho de banda que un DisplayPort. O sea, algo tiene que estar haciendo. No me creo que le esté metiendo el churro este a, de 20 gigabits. A, o sea, que compresión yo estoy convencido que tiene. Tiene que tener. Es verdad que está la compresión dentro del DisplayPort, que ya sabéis que era la HD, no sé qué, esa cosa que se sacaron, que decían que era loadless. O sea, que... Esa la tenía Vice Pro 2. Que esa la tenía Pro Vice Pro 2, sí. A mí me cuesta imaginar que, que es capaz de meter HDR con el bitrate que necesita en un cable USB-C sin compresión. Me cuesta bastante. Pero bueno, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Sí, pero caso, que el caso, caso práctico, pues parece que... Caso práctico, en el PC no, no me ha funcionado de ninguna de las maneras. Eh, valen los extensores de USB 3, tengo por ahí uno, que tú le metes, o sea, USB C, perdona Tú sí. le metes USB C, USB C, y creo que ya está internet poblado de gente que está haciendo reviews diciendo, este vale por los referidos, aquí no somos muy de referidos, así que no los ponemos. Porque no sé ni el cable cuando lo compré. Y entonces son... Que sí, que puedes estirar el que puedes estirar 3, 4 metros más, 5, no sé cuántos metros más, eso habría que probarlo. Pero vamos, que con los 4 metros y medio más 3 más, tienes 7 metros, que es más de lo que he tenido yo en la vida aquí en la habitación, por el cable. ¿Qué más hablamos? Sí, no, pues sigue, sigue, no sé. ¿De los controladores? Está. Venga. Venga. Los controladores, ¿gracias a que podemos utilizar las manos? Bueno, ¿a la, que el FOB no las llega a hablar, ¿no? Bueno, el FOP no hemos podido hablarlo porque el FOB tampoco hemos querido poner ninguna foto. El FOP ha sido una, una risa, sacar el FOP. Como no podemos meterle nada, hemos cogido la, el past-through y hemos jugado con los ángulos. Hemos hecho un portaángulos gigante. Hemos puesto el portaángulos en el centro y hemos ido moviendo los barrotes igual que en la aplicación que tenemos nosotros, solo que en la vida real. Movíamos los barrotes, movíamos los barrotes según los ángulos. Y nos llegó, pues a lo que nos llegó Que eran eh, Estábamos en 51 Me parece 51 por ojo O sea que en total 102 Que es más o menos lo que viene a ser Quest 2 que O esa, menos o sea que esa sería la situación Con ¿no? sí. un FOB estándar no de... Eso es, un FOB estándar Pero ya os digo que lo que hemos hecho ha sido a ojo de buen cubero Un poquito más avanzado Haciendo un portaángulos con nuestros palos Y tal, pero que... <risa> O sea, me da vergüenza decirlo. Ahora es mucho más fiable que decir, pues yo creo que si pongo las manos aquí y hago así, veo aquí desde la taza hasta el... No. O sea, por lo menos hemos intentado hacer algo medianamente científico. Así que, en nuestro caso, quest 2. Estamos más o menos ahí en quest 2. Siempre es, es subjetivo. Si te lo aprietas hasta los, la cuenca de los ojos y si te sale y tocas con el iris, el, el cristal, pues a lo mejor ves dos grados más. Pero no van a ser en ningún caso los 110 que te dicen. En ningún caso. No es Pimax, es lo. Por lo no único. ni una broma. Ahí la claro, broma. <risa> ¿Dónde ah, pues, estamos? Las pues cuatro cámaras. Los los puedes mezclar con el tracking mismo. Sí. Los cuatro, las cuatro cámaras permiten que haya slam la habitación, como es la habitación de fuera. Mola como lo mapea ¿eh? esto. Sí, creo que lo tengo por aquí, ¿no? Esto, esto se puede poner, ¿no? Sí, yo creo que se puede poner. Bueno, la review, no sé. <risa> sí. Eh, mira, esta es mi habitación. Yo estoy justo ahí sentado hasta las guitarras, para ahí tal, la mochila, los libros, el aire acondicionado, ¿ves? Va creando sus, sus cositas y va creando... A HoloLens. Sí, es muy parecido, es súper parecido y también esto lo hacen las Vice Pro cuando hicieron el, el, el software. ¿no? Y entonces va creando el mapa de la habitación hasta donde tú quieras parar. Hasta donde tú quieras parar. Eso lo que él está entendiendo es que ella y polígono quiere decir que si tiras una pelota virtual, la pelota debería rebotar en las cajas y por lo menos sabe que ahí hay, hay algo que no deberías... que tengas cuidado que te vas a dejar los cuernos. ¿Sabes? y Entonces ahora sí, creo que en el momento en el que él ya crea todo el espacio, que lo ha creado hace un rato, esto era solo porque me apetecía divertirme. Cuando miras a la izquierda Ahora se da cuenta que hay una caja en el suelo y te dice: Cuidado, que hay una caja en el suelo. Eso es lo interesante. A ver, ahora. ¿Veis? Te dice: Espera, ah, por ahí no. Te la, te la rodea. Claro, ahí, la, rodea la caja. Rodea el Congreso. Rodea la caja. Y tú dices: Me da igual. Y yo digo: que... Me da igual, me voy a partir la cabeza con la caja. Total, es la caja que guarda las cosas. Está guay que no tienes que pintar toda la habitación. No tienes de, que pintar toda la habitación. Eso es. De y tú ves, la ajustas. Eso es. Y así editas. La zona de juego. Es una chulada que la zona de juego te la recupere súper rápido. Súper rápido. Te la recupera. Porque yo me la he puesto estando aquí sentado, que es justo delante de esta pantalla que, que, que veis aquí. A ver. Bueno, ya no sé ni dónde está. Yo estoy pegado ahora mismo ahí a la izquierda. Se ve ahí a la el, derecha. ¿El, el, el, el path through, o qué? Sí, ahí. O sea, yo estoy, yo estoy sentado en esa silla y el monitor que tengo está ahí delante El Pazur sí que tiene 3D, ¿no? El Pazur no tiene 3D Entonces el es plano es plano Sí, sí, es muy difícil hacer Pazur en 3D todavía Es muy plano No, no está generando estereoscopía, no, no, no, no Y es monocromo, sí Es, es, eh, es gris de hecho, sí, distorsiona aberraciones. Me comentas que es el mejor que has visto. Y es el mejor. Esto, esto es una fiesta, esto es un festival. Cuando tú haces esto, ese papel que está ahí debería estar ondulándose según Quest Pro, según Quest 3, según Pico, según todos. O sea, hace cosas súper raras. De bla, bla, bla. No lo tengo claro. Sí, ah, sí. Pero me ha <risa> costado hablar el, el, el casado este. Eh, ¿Dónde está esto? Aquí. De hecho, no lo tiene claro. De no lo tengo claro. <risa> Entonces, si veis esto que estoy haciendo de movimiento, no es porque me haya dado una apoplegía, sino que es que no hace ninguna, pero ninguna aberración. Y eso, eso es por la colocación de las cámaras que las tenemos aquí. Las cámaras 3 y 4 que están debajo, están en la misma posición que los ojos naturales. Con lo cual, no hay que corregir de ninguna manera lo que están haciendo las cámaras. Pero, y, y, bueno, no sé bruta para aquí, Oscar, ¿cómo no va a ser 3D? supongo que lo dice porque tiene las dos cámaras que sí, pero, pero vamos a ver el pass-through es 3D en lo que está generando él pero no es 3D en lo que estás viendo tú, tú estás viendo un vídeo tú no estás viendo, cada ojo no está viendo eh, estás viendo un vídeo no claro, sé si me decís entender no, si tiene, profundi no si tiene, tiene profundidad, profundidad no, no tiene profundidad versión. ¿cómo va a tener profundidad? no tiene profundidad, no hay ningún visor ahora mismo, salvo Barrio XR que te dé profundidad en el passthrough no te lo da ni Quest ni te lo da eh, esta gente de Pico 4 ni te lo da Quest Pro no tiene un sensor de profundidad esto te está sacando la profundidad por los tonos grises, por eso es en gris y en blanco y negro bueno, tampoco es cuestión de pero que sepáis que gracias a tener las dos cámaras abajo, la 3 y la 4, justo donde tus ojos te lo. No sé. Pues, bueno, seguimos. Eh, pero que es que no estamos hablando de lo mismo. Cuando habláis de estereoscopio. Yo pero lo que estoy hablando viendo. es si, como en la VR, hay, tiene que haber diferencia, ¿no? Y por eso se genera el efecto 3D, ¿no? Claro, es pero que es que eso no pasa. Mucho, ¿sí? Pero es que eso no pasa. Pero no pasa en ninguno, ni Quest 1. O sea, una cosa es estéreo tú tapas y se tapa un poco de la pantalla pero otra cosa es que tú veas un objeto más cerca y más lejos tú no puedes no, no se crea volumen, no, hay, no es volumétrico bueno, sí, da igual, el, que, que bueno, aquí nos enrocamos no, en, los vamos a liar. no nos vamos a liar que además de ¿qué ocurre cuando te sales del, de la rejilla? pues te dice estás fuera del área de juego como todos, regresa y si sigues andando, te sale este mensaje o sea, lo primero es que te salta el cuidado que estás atravesando y el fuera de área de esto, pues también te lo dice cuando, cuando está. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, los mandos. Bueno, venga, vamos a, sí. venga, vamos a entrar a los mandos. Los mandos son la joya de la corona, de esto, pues son enormes. ¿Por qué son tan grandes? Porque tienen que hacer lo de el famosa colisión, que están aquí. ¿Dónde tengo yo lo de la colisión? Aquí. ¿Veis lo que ocurre? Esto debería no debería haber ninguna parada. Debería ser suave, cuando pasas por detrás debería ser suave y se engancha. se engancha. Se engancha porque dejan de ver los LEDs, se vuelve loco el sistema y dice no sé dónde está el mando y el algoritmo que tiene de predicción dice no puedo llegar a donde quiero, no, no sé dónde está el mando. Bueno, entonces, entonces, claro, pero bueno, pero pero ocurre pero y es, estás es la... tus manos, que ahí no las vemos, pero están tus manos. No, me no, que no, que lo ves no, no, así no, dice, no, bueno, si se ve. No soy un fantasma, no soy un fantasma. Vale. Y veis, y aquí viene el gran problema. Este es el que más me ha molestado, porque no, no me molesta para nada que ocurra esto. Vale, esto sea. no me molesta, porque hay, hay pocas veces en las que vas a ir con las dos manos, una por delante y otra por detrás. Sin embargo, en mecánicas de tiro con arco y mecánicas donde tu mano derecha es la que va a hacer, o tu mano izquierda, dependiendo de lo que sea, es la que le va a dar justo en la diana, ahí es cuando empiezan los problemas. Y este es el que más me ha molestado, que yo creo que lo corregirán. Igual que cuando salió en Quest 1 y Quest 2 y en pico, y lo han ido corrigiendo. ¿vale? Cuando tú mueves esa mano, y yo ahora la estoy moviendo, la estoy moviendo, la estoy moviendo, miras y mientras la cámara lo vea, bien. Pero cuando no, de repente ya veréis cómo el mando desaparece, ¿ves? Y, y se sube sin querer. O miras y de repente el mando ya no está. Y el mando está, mi mano está con el mando ahí, ¿eh? está detrás, en la nuca. No detrás de la nuca, sino en un movimiento de arco normal, estirando el arco. Sí. Entonces, eso lo que obliga, o sea, todo esto lo que obliga es que se tenga que modificar el juego para que ocurra. ¿Vale? Tienes oh. que modificar el juego para que el tiro con arco esté asistido. Y en Mountain, con lo de esto, o en Horizon Call of the Mountain, cuando tú tiras con el arco, la flecha casi siempre da donde tiene que dar. Porque es una manera de hacer que tú no tengas que ser tan fiel con la mano que va a disparar. Uh -huh. Sí, a ver, en esos casos pues apuntas con esta, digamos, con la izquierda. Uh -huh. Más yeah. que moviendo la otra. Bueno, sí, esto... Ver, esto es que a mí me pasa hasta con Quest 2 y con otros. No, que nos claro, pasan que... todos, claro. Lo que pasa es que Quest 2... Pero, menos, menos con Lighthouse o Quest Pro, claro. Pero Quest 2 tiene tres años de aprendizaje. Y, y lo hacen muy bien. Esto, no, esto lo, lo, lo corrige súper rápido en Quest. Pero es algo que, que corregirán. O sea, a mí esto no me preocupa. Estos son sí. dos firmware que saquen. Esto es aprender a hacerlo y ya está. Claro, claro. Eso es lo que pregunta Claro que puede ser corregido por software. Sí, sí, sí. Hombre, si veis el, el, el primer tracking, acordaos el primer tracking de Quest, que era una fiesta aquello. Bueno, y ya. lo han dejado, ni Y lo Claro, claro lo acerca acerca los mandos y supongo que no has tenido problema con esto, porque tiene las cámaras ahí bien puestas. Mira, bueno, este tipo de cosas, los <coughs> nadie le da importancia, salvo nosotros. Cosa que nunca preguntamos, pero tracking de cabeza vamos, debe ser... No, mira, el tracking de cabeza está clavado, no, no, no vibra ni hace nada, está clavado. está clavado ¿Qué tienen dentro los mandos? ¿Qué tienen dentro los mandos? Tienen cinco eh, posiciones, esto creo que lo habéis preguntado alguno en el foro, incluso habéis puesto los pantallazos, con lo cual, genial. Tienen cinco detectores de presión, o sea, tienen cinco detectores de, de, de contacto capacit capacitivos, o sea que, que tú pones el dedo en el, Uy, pones el dedo sí, en, el en el botón. El... No, este lo tiene, lo pones, él sabe que está aquí sin apretar y sabe que lo has acercado. Igual que en los botones sabe cuando has acercado, o sea tiene uno, dos, tres, cuatro de agarrar y cinco, pero no tiene ninguno en el mango. Esto Tú haces así y no tiene aquí no tiene ningún sensor no sí, es como no los, los knuckles tiene, como no tiene quest, ni pico, claro, ni... que puedes hacer cerrarlo más dependiendo de la presión puedes hacer estos gestos eso no lo tiene sin embargo sí que tiene este el de agarrar con lo cual puedes hacer así con los dedos y hacer el signo de victoria que es lo primero que vais a hacer os vais a pasar media hora en horizon diciendo que bien se ve cómo molan los verdes ¿Cómo molan las maquinitas? Y luego haciendo paz a todo el mundo. Te vas cruzando por la calle y vas diciendo paz, paz. Y luego también tiene el, el pulgar. ¿Qué tienen dentro estos estos manditos? Tienen un, un motorcito que son parecidos a estos, muy parecidos. Bueno, de hecho estos son los que tiene PlayStation 5, es la fábrica que los hace, que son los coils esos que se mueven con unos imanes y se mueven para adelante o para atrás. Y entonces puedes generar que haya unas. Esas membranas pueden generar un movimiento hacia adelante y hacia atrás que queda súper guay. Son avanzados, ya era hora, de que fueran avanzados. Ya no es el motor excéntrico ese que giraba y que. De... No, esto ya es como mucho más fino. Pero hay que usarlos. En Mountain no está mal logrado. Cuando tiras del arco, el arco sí que tienes que tirar. Y entonces el gatillo se vuelve más duro, más duro, más duro, según vas tirando. Y cuando sueltas, ese gatillo ya no hace nada. O sea, que está o sea que genial, porque tiene esa resistencia. Uh -huh. Creo que había un vídeo por ahí de... Este, bueno, no más que un vídeo, vais abajo, es el gatillo. Tiene un motor, además, que ese motor gira y le va dando la dureza. Va, va, va, no solo dureza, sino que además va creando un recorrido que puedas hacer o no. Incluso lo puede dejar bloqueado. vale ¿Veis ahí el... El motorcito que tiene sí, abajo sí. y el émbolo que, que sube, ¿no? Así que, bien. O sea, esto es avanzado, pero ya os digo, tiene que usarlo. Es igual que el que, el que tiene en la cabeza. <coughs> o sea, el, el motorcito que tiene en la cabeza, como, que es como el de la izquierda, se queda un poco vacío. Enciendes el visor, te vibra, como una campana, parece la... Bum", te quedas ahí Y cuando te disparan o cuando pasa algo... Bum", pero yo esperaba que fuera un pelín más definido, esperaba que tuviera un poquito más de narrativa interior, ¿sabes? Seguramente ve haptics que tiene seis de estos alrededor del, del facial, sí que pueda jugar con algo más, ¿no? El viento que te dé así sí, o... Pero ya, pero ¿no? ya no solo el facial, sino que pudiera tener también por el aro por más partes o algo. ¿no? Claro, claro no en solo... este caso le han metido uno, o sea que genial, que genial. Genial, quiero bueno, decir que pero... cuanto más mejor, si sí, esto cuanto más mejor. Cuanto más mejor. So, sobre esto, en tu experiencia ahora mismo, que tan. Bueno, quiero decir. O sea, con el chaleco que hablábamos hace una, unos cuantos programas, uh -huh. eh, sí que decías que, que es un antes y un después, en el sentido de que cuando te lo quitas y te va otro visor, o sea, ¿tú crees que lo echas en falta? El sutil de la cabeza ahora mismo, estoy hablando. ¿O es tan sutil que realmente no.? No, eso es, es fuerte. Si quieres si quieres ponerlo, o sea, lo, no, no, notarlo, vas a notar. A no ser que tengas el cuello de Fernando Alonso ha sido una roca. ¿Sabes? yo quiero decir es que si luego te va pues, y juegas otro juego que digas te ha hecho en falta, ¿no? El, de... el áptico también es otra cosa que es una vuelta. O sea que no, no hay vuelta atrás. O sea, yo cuando juego con Big cuando juego con todo el sistema, que lo hemos dicho mil veces, de todo lo que tengo aquí en el simulador de casa, seguramente vosotros tengáis lo mismo, o parecido, con todos los back kickers y todas estas cosas, no ha... de repente lo apagas y parece que se ha caído media experiencia. O sea, es. Pues, vale. Sabes, me falta todo lo demás me falta el, el feedback seguramente cuando te eh, eh, no sé te acomodes bien a, a, a que cada vez que te disparen te vibre la cabeza y de repente un juego no te vibre lo echarás de menos seguro es que a todo, a lo bueno se acostumbra uno enseguida y a las respuestas hápticas igual, te acostumbras enseguida pero bueno, además es una, se genera una respuesta automática en el cuerpo y cuando no la encuentra pues dices, me cago en la no la tengo Bueno, por ir acabando, más cosas, el bando por dentro tiene una batería, vale, la batería eh, 500 y pico amperios hora, 520 amperios hora, creo que tenía Yo lo he dejado cargando a cero a las 9 y 11 de ayer estaba a 12, o sea, estaba a 0, 0, 0, 0, 12 miliamperios, o sea, había cargado muy poquito, estaba ya tiesa la batería. A los 20 minutos la batería ya estaba cargada a la mitad, más o menos, un poquito menos de la mitad, pero ya te daba para jugar bastante y a la hora se había cargado por completo, casi por completo. Estaba a 433 miliamperios para llegar a los 500. Bien. Bien, o sea que bien, que, que la batería está que está aquí. Tarda un poquito, en, o sea, tarda muy poco en cargar. Y luego, la duración, pues depende de lo salvaje que, que quieras ser. Cuatro, cinco, seis horas, depende. Claro, eh, es que eh, si estás jugando al Horizon y le estás dando y te está vibrando por todos lados, pues cuatro horas y media mmm, va a estar por ahí. Cuatro, cuatro horas y media. Si es más casual. Otra cosa que no me ha gustado es que alguna vez los he dejado encima de la mesa y cuando he cogido se habían desgastado. O sea, se, habían, se les había ido la batería. Porque se había activado a lo mejor cuando estás jugando con el mando o, o le has dado sin querer. Uh -huh. mm, pues eso. Pero ¿te gusta o no? Pa no parece muy contento. Es que tú no me conoces. No, Eres nuevo entonces. no. La profesión va por dentro. En realidad estoy emocionadísimo por dentro. Eh, A ver, una, una pregunta. Bueno, sí. por, por, por seguir y que no nos vayamos sin, sin esto, que creo que es importante que nos cuentes tus impresiones de los juegos que has probado. ¿Los Empezando juegos que he probado? Horizon, Calón de Monte. A ver, Horizon Monte. Es el, ah, Bueno, espera, está espera está solo, solo déjame ¿no? enseñaros esto Mira, el área de juego Estos son los menús que vais a encontrar en Playstation 2 El área de juego, establecer la altura del juego La sensibilidad y visualización de los bordes Que es que pasa con la rejilla del Guardian cuando os acercáis Activar seguimiento de ojos Puedes activarlo o desactivarlo Eso ya al que tú quieras Puedes ver las guías De cómo ponerte el casco Y de cómo hacer todas estas cosas Puedes quitarle la vibración también Puedes ver qué quieres que haga ese botón de pass-through, si quieres que active el micrófono o no. Luego la calibración de la cámara de seguimiento, le das y la vuelves a calibrar. Luego tienes el modo cinemático, que eso tampoco habíamos hablado de él, y es que tú puedes ver vídeos de YouTube, de Netflix, puedes jugar, estuve jugando a juegos random que tenía instalados en la consola y el problema es que no tienes un cine no tienes un teatro, no tienes una habitación no tienes un punto que mole es solo negro y encima no tienes 6DOF que si te acercas o te alejas la pantalla se queda donde está no siempre va contigo siempre va contigo o sea, tiene 3 tiene f tú giras a la izquierda y a la derecha la pantalla se queda fija pero si te acercas la pantalla se aleja vale y ese es el modo cinemático que dice bloquear posición de audio si giras la cabeza sigue estando el monitor ahí que es lo suyo y ya está compatibilidad de seguimiento y todas estas chuminadas y luego esto es lo que tiene el botón el mando el mando tiene intensidad de vibración que lo puedes poner intensa que es como está en estándar esto está en estándar intensidad del efecto del gatillo nivel de luminosidad de los indicadores para todas estas cosas vale ahora sí que hablamos hablamos de algún de algún juego, si queréis. Hablamos, mira, sí, por sí, ejemplo... Habla de Horizon. Pues Horizon... Eh, justo, mira, pues además justo estoy en esa pantalla. Llevo una hora y media jugada. La mayoría de la hora y media jugada no estás jugando, estás flipando en colores que es lo que está viendo. O sea que... Mm, mm. No es Alex en el sentido que Alex viene a revolucionar la manera en cómo entendíamos la VR, en tanto que podías coger los objetos, que era un orgasmo, ¿no? de, de, de, de coger las cosas y de verlas y de, de, de, de apartarlas. Luego, además, había un mundo muy cerrado, con mucho miedo, pero que venía de tantos años y años y años de. de... O sea, de repente Horizon es una auténtica maravilla de mundo, un auténtico placer a la vista, eh, cuidado hasta el extremo. Voces en español, castellano Perfectas eh, O sea, una locura de juego En el cual estás dentro de una película Es como, mira, yo me fui a ver Avatar El otro día al cine en, en eso Que os dije en, en IMAX Y salí flipado La película era un truño De guión, pero técnicamente era una maravilla Y este juego va así Técnicamente es una Auténtica maravilla lo que está ocurriendo O sea, ver caer las cartas el agua, ver caer el agua, mientras están los pájaros flotando, o sea, volando. Mientras las nubes se abren y de repente cae un chorro de luz. Mientras ves o do, tres o cuatro máquinas que están corriendo a lo lejos. Mientras todas las hojas se mueven, todas. Mientras pasas la mano por cualquier hierba y la, y la hierba se mueve. Mientras agarras algo y el objeto lo agarra de forma natural y no hay dobles cosas raras. O sea, es todo de una naturalidad tan bestia que dices o sea... Yo estas cosas se las pongo a mi mujer porque mi mujer pasa tres kilos de todo esto porque nos odia a todos. Nos odia a todos, claro, porque no estamos con, yo no estoy con ella. Entonces es como, te vas con la VR. Y cuando le, siempre le pongo cosas y hay cosas que le pongo me dice, me mira como diciendo, ¿y tú estás con esto toda la tarde? Y le puse esto y se, se cayó sentada. O sea, se cayó en la silla, hay una zona en la que vas con un safari, que te van enseñando un montón de cosas de monstruitos y tal. Y alucinante. O sea, dijo, wow, qué pasada, esto es flipante, esto es alucinante. No dijo nada de, de cosas raras, de brillos, ni de que le picaba la nariz, ni nada. O sea, era solo el juego. Qué cosa más bonita. O sea, yo soy capaz de tirarme, me tiré el otro día cinco minutos sentado, bien, mirando al infinito. Aquí, cerca de, de, de donde... Se está. ve bien esta zona o se ve... No, no, que o... se ve que te mueres de bien. O sea, se ve... Precioso, esto así comienza el juego, eh, una cosa de estas. O sea, esta sí, es el, que sea un espectáculo sin duda. No, no es, es uno y, y es lo que me hace a mí pensar y es lo que me hace venirme arriba de si esto lo han conseguido hacer con la poca experiencia entre comillas que tenemos todavía en la VR ¿Cómo será dentro de dos años si de verdad le ponen ganas, le meten dinero y hacen un juego AAA de verdad de mundo abierto? ¿Cómo puede llegar a ser un skyrim con esta resolución de detalles? Donde cada planta es diferente, donde cada textura de cada tablón es diferente. Es verdad que las mecánicas no terminan de convencer 100% O sea, coges un hacha y, por ejemplo, yo atravesé la pared de una casa y se quedó el hacha ahí. Pero claro, nadie, nadie le pega un hachazo a una pared. Yo lo hice para ver si la. Vale. Sí, está el típico tiburón. Está ahí, ahí, ahí Están todos los bichos que os gustan. Claro, yo es que al uno. O sea, al uno le he echado tres horas solo. Entonces voy por los montes perdidos, ya soy una vigilante y todo ese rollo, ¿no? Entonces, me, pues sí, eh, no quiero hacer, ni os voy a hacer ningún, ningún spoiler, ¿no? Pero la majestuosidad de los pedazos de bichos, con esos neones que tienen, con esos engranajes que luego los ves perfecto y cuando matas a uno y te acercas y le arrancas la pieza, o sea, de, de pronto es eh, una pasada, ¿no? Hay cosas que limar, no me gusta nada que le des al botón y te abra, se, se abre un menú y ese menú te impide girar, por ejemplo, que eso es un bug. Te impide girar. Y claro, que le das a un menú y se te abre el menú de elegir arma, que te puedes ah. mover arriba, o sea, a izquierda, o sea, no puedes moverte izquierda-derecha, solo delante-atrás. y atrás. Es un bug que tienen, ¿no? Pero es. Detrás de Alex no he tenido yo ninguna experiencia inmersiva igual. O sea, es salvaje. Es salvaje. Mires donde mires, dices. Es, es, es como. Si me lo permitís, el… ¿Cómo se llama este? El, el, el de Gwarth… ¿Cómo se llama? Gwarth… ¿no? Nunca me ha salido esa palabra en inglés. Warth of the… El de los vikingos. Ah, el Asgard. Asgard Gwarth. No me salía. Eso. Es como si cogéis Asgard Gwarth y lo supervitamináis. ¿No? y de repente todo lo que está alrededor de las islas donde íbamos todos esos mundos es precioso y, y, y, y colma la visión porque hay tantos detalles por todos lados que dices Joder, es que esto es que es que no han dejado ni un detalle no es verdad que pues, si te acercas a otros sitios pues de repente la manzana que está en un cubo le notas que es una textura plana no pero te has tenido que acercar Sabes, ya ya, ya. Y, y, y todos los edificios tan bonitos, las luces, el, los, el HDR, están, ¿no? pues, eh, es, es a lo bestia, es todo a lo bestia, con lo cual es el mejor ejemplo que a mí se me ocurre para HDR, es el mejor ejemplo que se, que me, se me ocurre para todos los demás, porque es un juego que tampoco da miedo, Alex daba un poco de miedo, Alex era un poco guarro en tanto que era un poco Cronenberg eh, a lo mejor no era un juego para todos los gustos este es un juego para todos para todos. tiene modo además de que le das a un botón y, y haces el safari o sea que incluso puede vale de demo para la chavalada que vaya a tu casa y le digas claro. ¿queréis ver algo espectacular? pues tal Tiene cosas raras, tiene cosas raras como que el juego empieza sentado en una barca cuando tú estás de pie eso no puedes hacerlo o sea tienen que aprender a utilizar cosas de la VR tienen que aprender narrativa de la VR no puedes hacerle eso, no puedes colocarle cosas al, al jugador que no puedas agarrar porque están un poco lejos, pero que tú que las quieres. O sea, crea unas cosas para bueno, eso poco a poco, poco a poco, ¿no? Pero con diferencia, con diferencia, es el mejor juego que ha habido después de Alex. Con mucha diferencia, además. Grande, gran noticia, sin duda. y no. No, no, no ese, o sea, Es el estandarte ahora mismo de Playstation Viardo Aparte sea, de otro grandes juegos que llegan Sí, porque luego también he estado jugando al MOSS Una, una MOS cosa, Oscar, de... que, Dime. Que se comentaba por aquí que si había Ghosting y tuvimos en el review, dices algo sí. de Horizon. ¿De qué, ¿Qué pasa? Después, si sí lo puedes explicar. El Ghosting, que es esa doble imagen que se genera, que acompaña como una estela y que trata de atrapar sí. al original, ese fantasmilla. Eh, estoy por ver que no sea de la pantalla. Yo creo que es de la reproyección. Que esto es lo último, que es verdad que no lo he dicho. Tiene tanto vida, tiene tanto misterio. Lo que está ocurriendo ante ti Que a 90 Hz yo estoy convencido que eso va a 60 En el mejor de los casos O sea, hay momentos, y más con giro suave Que eso rasca Pero no rasca de pa, pa Sino que rasca de reproyección Rasca de que se mueve bien Pero va creando dobles imágenes en algunos momentos ¿Vale? Porque como está repitiendo frames sintéticos que no existen los repite ahí, pa, pa, pa, pa, pa Sí Así que pues oye, eso y eso, y eso solo lo han notado con, con Horizon. Eso solo lo he notado con Horizon porque es el que más, a ver, estás explotando El HDR, estás explotando el, la resolución, el más burro de lo claro, de texturas a aburrir, mmm, píxeles a reventar, todo de triangulillos, un real dándolo todo ahí como hasta que no hubiera mañana y claro, pues en algún momento la reproyección entra y cuando entra canta, pero es tan bonito que te da igual. Es, y es, eso es, es, yo creo que ese es el resumen que podemos hacer a todo esta noche que llevamos dos horas de programa Me cago en... <risa> ¿Vale? es el resumen a todo eso cuando el juego es bueno cuando lo que estás viendo es tan asombroso cuando te están llevando allí y hay esa sensación de presencia cuando la tecnología que tienes alrededor no falla pasas por alto tantísimos errores pasas por alto la reproyección pasas por alto el mura o el efecto este de compresión que sea que es que te empieza a dar igual. Y por esa es la ilusión que yo tengo. Eh, da igual eh, que sea un real, que sea décima, no lo sé si es... Pero en, en, en, en, el, en el mejor de los casos es tan bonito lo que está ocurriendo que es que te da igual. Por lo menos, y, y, y yo soy muy crítico para eso. ¿eh? Y por eso tengo tantísima fe en que este visor, que a día de hoy es una lanza, que se vaya desafilando o que se vaya volviendo más romo con el tiempo y que no llegue a alcanzar a otros visores sin embargo que Sony le meta juegos de estos y es que te da igual, porque como ya no ves el screen door y tienes HDR te pu puedes durar años con esta tecnología años, y sí, encima tienes sí. el seguimiento ¿no? entonces y eh, sí, que los uf. mandos <risa> ya, era, o sea, ya han faltado, era, era, era un problema era un problema el que no había que portaran todos los juegos no en su momento enviar uno claro, ese es el problema, ahora van a poder portar mucho, yo, yo estoy deseando ver un Skyrim con 50 gigas de mods, uno detrás de otro para ver su VR2 y jugarlo como siempre hemos querido jugarlo ¿no? sí, sí. Eh, ¿Y, y, y vas a hacer un pequeño repaso de, de mods o no sé qué no ah eh, no, sí. bueno, sí, que, que hemos estado jugando a mods, eh, mods tiene una carga gráfica muchísimo menor, es muy bonito, es maravilloso eh... Pero, por supuesto que viniendo de donde venimos, claro, es que te, te, te, te sale... Es, es el mismo, es, es el, el daño de... ¿Cómo era? El, el daño de Isengur eh, de Adalis, es esto, ¿no? El daño de Alix, le llamarán, ¿no? Pues el daño de Alex eh, es, puede ser convertirse en el daño de, de Horizon Mount, ¿no? O Horizon, o Resident Evil, o GTA 7, o sea, GTA 7, vete tú a saber. Pero bueno, Moss es muy bonito, se ve muy bien, y es una pasada porque... Ya no. Ah, ahora puedes una... mirar a Quill a la cara. Claro, claro. Ahora puedes mirar a Will y es muy bonito. Y, y los mandos y todo funciona perfectamente. Y luego también estuvimos probando Star Wars, Enhanced Edition, de Tales of the de Galaxy's Edge. También, precioso, precioso, o sea, en tanto a, a que era como lo habíamos jugado en PCVR. O como nos gustaría. O lo habríamos, sí. claro. Eh, pero es precioso porque tiene una capacidad técnica la, PSV, la la PlayStation 5 que de repente todas las texturas se saturan, unos detalles estupendos, unas, un, y sobre todo el OLED. El tener el OLED con esos negros que te, te está generando esas sombras que se van solapando una tras de otra sin crear banding y que van creando más sensación de profundidad, si cabe, de la que tienes, con la buena estereoscopía que tiene, con esa resolución al mirar a lo lejos, que puedes diferenciar los puntos y crear estéreo allí donde otros visores no podían. O sea, es que todas esas cosas, de repente, es como, joder, ya estamos, ¿no? Ya estamos. A partir de aquí, ya es ir a máximos, pero ya estamos. Es el mínimo viable que tenía que haber salido en su momento, que no se podía. O sea, yo, sí. es el resumen que, que puedo hacer es... Si esto, con esto que tenemos ahora mismo Con juegos así Con pantallas así, con mandos así Con una consola tan rápida, con una consola Que te lo pones, le das un botón y estás jugando No llegamos a Mainstream ¿Qué puñetas nos tiene que pasar para que llegue esto A Mainstream? ¿Que valga 10 euros y si te lo regalan En la puerta de los colegios? Claro, es lo típico ¿no? de wow, Siempre tenemos la excusa de que es muy caro ¿no? Me refiero Sobre todo si no tienes la Play 5 Claro son ya más de mil euros ahora mismo. No lo sé. No lo sé. Yo creo que estamos preparados para dar el salto ya real. O sea, esto, esto. Ahora voy a empezar a leerme todas las reviews que está poniendo la gente. Pero me gustaría, más que los reviews de los periodistas que están ultra quemados haciendo reviews de PSBR1, que llevan años en esto y que son. que están un poco descreídos de esto, yo lo que quiero ver es a la gente real. O sea, me encantaría irme a un sentarme con una libreta en el corte inglés lo digo el corte inglés porque es el, el primero que ha dicho que lo, lo vas a poder probar sí, irme allí sí, sí. con una libreta y empezar y te lo juro que estoy a hacerlo y empezar a leer y, a, y apuntar las experiencias de la gente y preguntar a la gente, porque estoy convencido que mejor que esto, esto no existe ahora mismo no lo no van a ver en ningún otro lado pues falta que yo imagino, bueno o sea no me lo imagino, yo sé que Sony tiene que tener un plan de contenido Igual que con PlayStation VR 1 vimos que de vez en cuando iban poniendo. Pues eso, cada año iba llegando una cosa, que si Iron Man, que si Hitman 3, o sea, siempre tenían sus cositas ahí, o llegaban antes a, a PlayStation, como el del Borderlands, ¿no? Que también hmm. vimos. En fin, a lo largo de estos años no ha habido cosas, y, y bueno, y, y las empresas, los terceros, ¿no? Van vale a querer estar aquí también, igual que están en Quest, igual que en PC también algunos, ¿no? Pero oye, oye, que, que como decían aquí, yo que la verdad es que te veo muy positivo, o sea, y con una buena impresión y... Joder, que tenemos una gran apuesta de Sony, creo, ¿no? no hay... Una apuesta no hay inmejorable, grandes... o sea, una apuesta inmejorable a día de hoy en cuanto a técnica y en cuanto a intenciones. Que hubiera sido genial que hubieran sacado un GTA 7, un gran Theft Auto 7, que se animara a Nintendo y regalar sí, a Zelda, ¿sabes? Pues yo, a lo mejor, pero... A ver, todo eso está genial, sacas cosas pensadas para el medio, ¿no? Pero me, me parece genial también que ocurran cosas como lo de Resident Evil Village, ¿no? Juegos que, que podamos jugar igual que se juega en plano, pero pues lo juegas en VR, y mucho mejor porque el último trailer que ha sacado Cascon lo han currado, ¿eh? Sí, lo han currado sí, las, sí, sí. Las interacciones Bueno... No sé si creo que llevamos dos horas de programa Hemos dado para muchísimo, muchísimo sí. contenido eh, No sé si alguien ha hecho directos de estos Pero bueno, ahí está toda la experiencia nuestra en análisis Si os vale bien Y si no, esperad al 22, os lo compráis y nos decís No tenéis ni puñetera idea Porque se ve mucho mejor de lo que habéis dicho ¿O no? Y decídnoslo igualmente Ya, ya sí, haremos un de impresiones sí. Se ha educado y... Y... Así sí. que nada más Yo por mi, por mi parte el trabajo está hecho, ahora recoge el testigo Gaby, recogerá el testigo Hugo, ellos los van a llevar de viaje por los juegos que nos vayan llegando y os los van a ir enseñando, yo me aparto, técnicamente es lo que me gusta, pero ya más allá, sí, dejo a los profesionales de la PSVR. Tendremos ese especial, como dijimos, uh -huh. en el que esperamos también vuestras impresiones para compartirlas entre todos en ese directo que haremos el miércoles 22. Eso es, eso es. Y estoy deseando, pero deseando que os llegue el visor a vuestra casa, aquello que lo habéis comprado y os lo apodáis. Yo sé que es mucho dinero y estamos en tiempo de crisis, o sea que el esfuerzo que hayáis hecho yo creo que va a ser bien pagado. Y sobre todo escuchar vuestras opiniones. Me muero de ganas por escuchar vuestras opiniones, a ver dónde diferimos. Pues nada, pues nos vemos el domingo en la hora virtual. Sí, señor. De Yo estoy fuera, vacaciones. estoy de vacaciones intentando descansar y nos vemos ya a la vuelta ser buenos con Gaby, ser buenos con Julio ser buenos con Hugo vale y nada, un abrazo a todos, nos vemos Venga, Muchas gracias ¡Halo! Y viva la VR. viva la VR, chavales Viva, viva, viva. <risa> Vamos, vamos